Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos iniciando esta transmisión. Son las 9.21 de la noche en México, hora centro de la Ciudad de México. Bienvenidos, gracias a todos, a Bipolar, a Prueba, a Raúl Martínez, saludos desde Monterrey, Raúl. Esta transmisión también se está... Eh, Dando en la página de Melisa, en la página de Facebook de Melisa. Así que toda la gente que comience a entrar, que venga desde la página de Melisa, eh, decirles que Melisa estará aquí con nosotros, solamente que se está arreglando, se está pintando, se está pipintando, se está popolveando para poder entrar a esta transmisión. Así que gente que venga a ver a Melisa desde su página de facebook pues va a estar va a estar ella solamente está eh, pues preparándose para entrar mientras tanto eh, vamos a dejar que entre la gente voy a empezar la transmisión también en tiktok vamos a iniciar la transmisión en tiktok me voy a peinar con la cámara de TikTok. Y también para la gente de Yunnan le mando un abrazote a Adrián Ryan. Gracias Adrián por estar aquí. Gracias por esa manita de 10, Adrián. Para Michelle Kawai también. Ángel, saludos a Eduardo Castillo, saludos a mi primo, saludos a tu primo Larry. <risa> Alfredo García, saludos Oxlack, Carlos Armijo, saludos, saludos de parte de mi esposa Mona, que es tu fan. Un abrazo a tu esposa Mona. Diana Avadillo Ventolero, saludos desde Checa Tutorial, desde fueron las letras. a ah, jueves para Romal, para Romal. <risas> Ay, Dios mío. Me puse jueves para, para romal. <risas> ¿Qué me pasa? Dios mío. Jueves para romal. No, pues sí. Porque íbamos a transmitir desde, desde la página de Melisa. No le iba a poner la, la rajada peluda el día de hoy. Rajada peluda día jueves no le puse porque pues se iba a transmitir en la página de Melisa. Entonces pues no quería que sus seguidores dijeran cómo que la rajada paranormal, digo la rajada peludona, perdón, se iban a sacar de onda a sus seguidores. Entonces pues le puse jueves paranormal según yo, pero veo que estoy muy mal. Le puse jueves Paranromal, jueves <risa> Paranromal, <risa> Dios mío, no sé qué me pasó, gracias por, por decirme que mi título estaba muy mal, está terrible, Jueves Paranromal, Dios, ¿por qué? Porque escribí así, paranormal, paranormal, ah, es, puse, puse la letra R antes de la O, y por eso se, por eso se llama paran Romal. Bueno, pues gente de, de Melissa, bienvenidos. Vamos a, a iniciar la transmisión en unos segundos. Vamos a dejar que entre la gente en vamos a dejar que entre la gente en TikTok, en YouNow, en Facebook, en YouTube. También saludos a Did que nos ve desde TikTok, a User 28995 Se para normal, dice User, exactamente. Así se va a llamar la transmisión. Por favor, Oxlack, comunícate conmigo. Tengo un video impresionante de un ovni orgánico que se desaparece y aparece ante la de cámara de mi celular. Alquimia Pop, mándamelo al WhatsApp y lo revisamos. Mándame ese video a mi WhatsApp. Por favor, alquimia. Salió peor, hermano. Ahora se llama la rajada paranormal, dice Face al azar. Sí, salió peor. Hola, saludos desde... Salinas Victoria, Nuevo León. Hola, ¿cómo estás, Rosario? Bienvenida. Hola, Oxla, buenas noches. ¿Qué opinas de los videos del Payaso de Toledo? LRU es el programa cómico número uno a nivel internacional. El Payaso de la Toledo. Es, es el mejor programa de entretenimiento cómico humorístico. Que, que hay después del Chavo del 8. Dice Evelyn Avilés, soñé contigo, Oxy, si, señal de Dios, y por eso estoy aquí. ay Evelyn, te has perdido unos programazos, eh, Evelyn. Te extrañamos mucho. Y la verdad, ha habido muy buenos programas. Eh, qué bueno que estás de regreso, bienvenida. Espero que en tu viaje te haya ido muy bien, que, que te encuentres bien. Sabes qué? que te apreciamos. Y que si no vienes a las transmisiones, pues nos damos cuenta que no vienes. Es como, como si, si acudieras a clases, nos damos cuenta si faltaste. Pero espero que te haya muy bien donde, donde hayas ido, donde hayas estado. Oye Oxlack, ya no ha salido nada de los casos de la tienda de Mario de Avil de Joshua Luke. Sí, Marisol, de la tienda de Mario, subió un nuevo video que él pensó que sí iba a ser viral, pero en realidad ya no pegó. No sé si en algún momento se vaya a hacer viral ese último video de Mario, pero parece que ya no, ya no pegó, ¿eh? Por muy impresionante que ese se veía, ya no se ya no, ya no trascendió. Recordemos que la tienda de Mario también se hizo famoso, o famosa eh, la tienda, por el video donde sale el monstruo en medio de las piñatas, pero porque Dross lo publicó. Entonces, cuando Dross lo publica, eh, se hace muy famoso el caso de la tienda de Mario, entonces cualquier caso en realidad que surja no se hace tan, tan viral hasta que algún youtuber lo, lo comience a subir o que lo suba como los youtubers como de cabeza o eh, el top no sé qué o, o algunos otros incluyendo obviamente Dross cuando lo suben ellos se vuelven muy virales esos videos pero si no, no ¿Cómo estás, Bárbara Méndez? Saludos, saludos a Bárbara Méndez, gracias. Hoy Oxlack, ¿ya está en la selección mexicana? ¿Ya está en la selección mexicana? Sí, me, va, me convocaron porque su Raúl Jiménez y su su delantero este argentino no funcionan. Entonces, pues ya me seleccionaron, a ver si yo meto goles en la selección. Aún sigo de viaje, solo me conecté porque te soñé. Ah, muy bien, Evelyn, pues espero estés bien donde estés. Y si ve la transmisión, pues que la disfrutes. Y si te vas, pues bueno, nos dejas aquí abandonados, pero está bien. Hans Aquino Oxlack, ¿sabes algo sobre referente a los sueños? Es que llevan seis seguidas que sueño que llegaban sicarios a matarme. Hans Aquino deja de ver uh, series en Netflix sobre narcos. Deja de ver noticias sobre narcotraficantes. Deja de vivir en un estado como Guanajuato, Sinaloa. Tamaulipas, Guerrero, eh, Michoacán. En, ya cuando dejes de hacer eso, entonces vas a dejar de estar soñando ese tipo de cosas feas. Hola, viejo, soy de El Salvador. Un saludo a José Mazariego, 15. Gracias. Roberto Carlos dice con la selección, un gol fantasma exactamente. Ese no era gol, ese no era penal. La selección mexicana no no tiene nada de de bueno eh, Panamá mereció ganar el partido, Qué lamentable que se tenga que ganar con un gol falso, un, un penal falso digo, y pues ni modo así es la vida, lamentable una disculpa para todos los panameños mi querido ¿no te gustaría colaborar con Tristan Terror? Marisol eh, pues, sí sí, claro, claro yo soy este... Eh, amigo de toda la gente que habla de cosas paranormales, cuando ellos gusten. Estoy a, a su disposición, claro que sí, para colaborar, para hacer algún videíto y demás, claro. Digo, no, no conozco mucho a Tristan Terror, pero sí sé que es uno de los canales que, que tiene muy buenas vistas, que, que la gente sigue. Entonces, hay, hay varios canales similares que hacen contenido paranormal, que les va muy bien, entonces, sí, claro, con mucho gusto, cuando ellos quieran, neta, no te veo eso, por eso me sorprende, por eso me sorprende, jaja, soy de Carlos Enrique, saludos, y la deuda de Omar, todavía no la he pagado, prueba, prueba, mándame un super chat, por favor, prueba, mándame super chat, para que podamos pagarle a Omar, si eres tan amable, prueba, por favor, dona, haz una donación, ayuda a la causa, hay que pagarle a Omar Cruz, por favor, eso, gracias. Oye, ¿te caen bien las leyendas legendarias? No los conozco, Enrique Ortiz. Melissa dice que sí los conoce y que sí les cayó bien. Este, Se ven que son buena onda. Obviamente, al ser, al ser, ser estando peros, pues eh, seguramente son muy, muy este, agradables. No han de decir muchos chistes, han de ser muy cotorrones. Entonces, pues yo creo que han de ser buenas personas. No los conozco, no los he tratado, entonces no, no sé qué responderte, pero yo siento que han de ser buenas personas, han de ser eh, personas muy divertidas. Oslac, oh, de una entrevista a Dross junto con Melissa. ¿Sabes qué, Luis Ruiz? Que, que ya hablé con Dross, la verdad, ya le, ya le dije que si quería estar en una transmisión, me dijo que sí, pero que estaba ocupado en, en unos días que, que, que yo le dije que estaba ocupado, que se desocupaba y que claro que sí, con mucho gusto. Pero, pero le soy sincero, yo creo, que, yo creo que no se siente muy cómodo Dross el hacer entrevistas, ¿no? El que lo entrevisten. Eh, porque pues se han dado cuenta que él no ha tenido otras entrevistas, no ha salido en podcast etcétera, no conocemos mucho de la vida de Dross, entonces creo que es muy reservado con lo suyo, eh, entonces a lo mejor también no se siente cómodo si de pronto le, se le pregunta algo que él no quiere contestar, yo creo, y pues está bien, yo siento precisamente eso, que no se siente muy cómodo con las entrevistas y que es muy reservado en lo suyo, eh, no me lo ha dicho abiertamente, es lo que yo pienso, le voy a insistir, después le voy a decir, ¿sabes qué? Puedo, puedo hacerte preguntas que no tengan nada que ver con, con tu vida personal o con algo que no te guste. Y a lo mejor así decide, hacer, decide que sí va a venir a la transmisión, pero ya, ya lo invité a Dross. Me dijo que sí, pero me dijo que estaba ocupado en los días que le había dicho y que él me avisaría cuando. Entonces no he querido molestarlo. Si de pronto le vuelvo a avisar y acepta, pues qué padrísimo, ¿no? Que esté todos con nosotros echando relajo eh, y creo que no sería más como entrevista, sería mejor como echar relajo como lo hacemos con Melissa y con otras personas porque eh, creo que en su vida personal y las cosas que él, que, que él tiene a su alrededor, pues no las quiere decir. Exactamente, Evelina, como como... No sé si entrevistarlo, tampoco, no, no sé, no sé si se sienta cómodo con la entrevista sobre el tema. Más bien creo que sí aceptaría si, si echamos relajo con, con los temas, ¿no? Porque a veces siento que, y no, no me ha pasado solo con él, ¿no? sino con otras personas que he tratado de entrevistar, que no se sienten cómodos con las preguntas, porque a lo mejor piensan que. Las, las, las preguntas que se les van a hacer son muy, muy del, del tema, muy profesionales sobre el tema, ¿no? Entonces, no, yo he tratado de que este espacio sea solamente para, para platicar, para convivir, para que seamos amigos. Cuando hay un personaje que sabe de un tema específico, pues bueno, sí se le pregunta eh, profesionalmente sobre eso. Pero cuando sé que a alguien le gusta solo el contenido, pero que no, no es su profesión el, el hablar de eso, pues solamente para platicar y, y tenemos toda nuestra opinión, porque al final de cuentas en el tema paranormal nadie es profesional, ¿no? Todos, como, como les he dicho, son opiniones, son, cosas, son creencias, son cosas que la gente cuenta, pero no hay nada aquí a ciencia cierta. Así que les invito a todos mis compañeros que hablen de lo paranormal, del terror y demás, que, que vengan a platicar con nosotros, que no importa su, lo que digan, porque está, estarían correctos en lo que dicen, eh, ya que no hay ciencia cierta ¿no? en este tema, solamente opiniones y creencias es todo. Si a alguien les llega y les dicen, soy experto en fenómenos paranormales y soy investigador del fenómeno paranormal y quieran verse como profesionales, en realidad, pues lo está engañando, porque lo que va a repetir son cosas que ya otros han dicho, son meras opiniones y cosas de ese estilo. Vamos, ya tenemos a melissa aquí, buenas noches. Hola, ay, este no me gusta, este me gusta. Oye, este, yo estoy muy bien, gracias, y tú, y todos, ¿cómo están? Bien, bien, melissa qué bueno verte, bienvenida, hoy juevesito, juevesito, ¿trabajaste en jueves? Sí. Ay, qué trabajadora, ¿cuántos días trabajas sí. a la semana? Pues es que depende, o sea, Creo que ya lo había comentado, mi horario siempre eh, cambia, no ah, sé cuántos días, ni a qué horas, ni nada, siempre es diferente. Bueno, y cuando no trabajas, ¿haces algo aparte de los, de los videos? O sea, ¿tienes algún hobby aparte? No, solamente hacer videos y ya es todo. La gente que nos ve ha, ha de pensar, que nos ve en redes sociales, que nos ve en TikTok, en YouTube, en Instagram y demás, hay que pensar que tenemos unas vidas fantásticas, como fabulosas, <risas> llenas de emociones y aventuras. Y Melisa o yo u otros nos las pasamos encerrados con la computadora nada más, este, haciendo videos. No hay emoción, gente. En eso de youtubers no crean que uno se la pasa bomba. Es pura apariencia lo que ven en Instagram. Pura apariencia. Justamente era platicaba hoy de eso, de que pensarían, um, decía una niñita que quería ser youtuber, pero que cómo le iba a hacer si no tenía amigos. Y yo, ay, si supieras que todos los que hacemos videos no tenemos amigos. <ríe> Justamente por eso hacemos videos y nuestro amigo es pues la computadora y la cámara, ¿no? Y ya, pero así como que vida social, pues no, es esto nomás. <ríe> Sí, sí, no no tenemos mucha vida social, ¿eh? Claro que, que uno se puede dar sus gustitos, pero no hay como la libertad que la mayoría de ustedes tienen, porque ustedes van, trabajan y sí parece que, que puede ser monótono o que no está tan chido, pero la verdad se dan sus espacios los fines de semana, salen, tienen amigos, tienen novia, tienen novio... Eh, se, se relacionan pero nosotros no nosotros tenemos que hacer contenido todos los días todos los días encerrado a veces si de, vamos a algún lugar nos sentimos incluso hasta culpables por no hacer transmisión como por ejemplo ayer que no hice transmisión no saben la, la culpa que, que sentí al no hacer transmisión entonces es pesado y es difícil para la gente que ya está constantemente en redes sociales no sientes sí. culpa cuando tú no vienes melissa Sí, o sea, cuando no subo nada, por decir, creo que ni ayer ni hoy subí nada, y sí me sentía mal por eso, pero, o sea, también hay, hay momentos en los que uno anda bajoneado, porque no necesariamente es de que eh, utilices ese tiempo para divertirte, es simplemente que ya utilizaste toda la semana esa energía, aunque eso no me pasa muy seguido, pero también cuando mis amigas me invitan a salir o algo, si sí pienso de que no, prefiero estar grabando videos en la calle. Sí, sí, y a fiestas, pues he visto algunos videos de TikTok donde, donde tienes como un collage de fotos o de videos. Y te veo como que en unas fiestas, estas fiestas que han sido de fin de año de la, de la empresa, ¿no? Pues casi, casi, creo que nada más fui a una el año pasado y de ahí salió mucho material que lo utilizo, lo reciclo así, cuenta como si yo fuera bien fiestera y es el mismo video de una fiesta. Pero sí, es, es raro, en verdad. Voy a mandar un saludo a Citlali Valencia que nos está viendo desde TikTok. A Nick Nate, eh, hola, buenas noches, Oxley y Meli, dice Mía. Eh, Enrique Ortiz, ¿reacciona video de amos, a videos? ¿Amos perros? ¿Amo perros? No sé qué es eso, Mariana. Los amo, los amo perros, dice. Ah, ¿reacciona videos? Los amo perros. Ah, los <ríe> amo perros. Nos está diciendo perros. <ríe> ¿Sabes? Fue como, como el chico que nos habló ese día desde Nueva York que hablaba del bebé, que tú no entendías, ¿no? El bebé, sí, nunca supe, pero el bebé resultó un, be un bebé, ¿no? O sea, sí, de era, dos años. Era un bebé. <ríe> no inventes. Era un bebé. Pero que era cubano, o sí, ¿no? No, creo que él es peruano. ¿Peruano? Él era ¿En era peruano y vive en Nueva York. Yo me imaginaba así como puertorriqueño. Digo, no lo escuchaba hablar mucho, pero algo así me dio el, el feeling de que era de una nacionalidad de esas. Saludos a Aradax, gracias Ara, ¿cómo estás? Y Marina B, Daniel Vega, pues bueno, vamos a iniciar esta transmisión, gracias a toda la gente que se ha unido a esta, eh, estamos transmitiendo también para la página de Facebook de Melisa, ¿Cómo, ¿cómo les llamas a tus seguidores, Melisa, los mesileros? No, suena bien raro, pues yo siempre les digo bebés, creo que ya lo había dicho, porque en realidad no, no hay ningún nombre, o sea, simplemente es como una forma esa muestra de cariño que tengo para, para ellos, pero en mi Facebook está muerto, muerto, o sea yo hace una semana le empecé a mover. Ah bueno, pues vamos a empezar a revivir ese Facebook y les vas a llamar ahora los bebés. Los bebés. <risa> Meli Lovers, dice Belina Adilés. Nah, ese ya está muy chuteado, ¿no? Meli Lovers. O sea, sí, ¿eh? los... Es que me, me recordaba como le decían a los fans de Justin Bieber, pero esos eran como uh, Believers o sí ¿no? Believers, ¿no? ¿Sí? Algo así, así, sí. Que los tuyos se van a <ríe> llamar Melievers, Melievers, Melievers. Suena bien, pero está muy copiado. No, algo algo bueno va a salir por ahí. Creo que ya había algo, pero no lo recuerdo. Los, los Melosos podrían ser. Los Melosos suena, suena bien. Suena o Los bien. Melitos. Los, los melizos. Mel melosa, melizos. No, a ver, ahorita, a ver, sean creativos y díganme cómo se cómo se les puede decir y yo escojo, melitones. Los males, acá en TikTok, los males. Los males, eso suena bien, suena hasta sectario, ¿no? De que... Los males, o sea, ¿quieres algo más como sectario? O sea, la sí. gente está poniendo como cosas más pop como más este... Sí, como muy musical, ¿no? Algo que suena acá como de secta, ah. de secta oscura, algo así que suene peligroso. Algo de, de secta, a ver, vamos a ver si yo fuera creador de contenido, creador, un creativo, y que me dijeran, tengo que ponerle nombre a los seguidores de Melissa de forma sectaria, podríamos ponerle los mm. Melzebulsers. <risa> Melzebulsers. Ay, no, porque a, a los, a quienes te siguen le dicen, ¿cómo le dicen? La legión, ¿no? Sí, la legión. Oxlack. Eso suena súper padre, yo quiero algo así. Sí. yo. Algo los peligroso, son... los malandros. Ay, no, oigan, así ni ¿Qué? da, no van a dar ganas de decir. Los, los Michael Myers. No, ahorita pensamos en algo. Me Meltatrones. No, eso es de Awitz. Dice los Melvianos, dice Citla, Melvianos. Eso suena bien. Ah, uno, la mano de Melisa. No, eso suena raro, ¿no? Los, los melonitas. Es que cualquier cosa <risa> con mi nombre suena medio rara. siento. Los melonitas. <risa> Melonitas. No, no. Eso sí, sí suena menos. religioso, sí suena a culto religioso, los Melonitas. No, pero suena como medio ñoño, de que nadie quiere estar en una secta que se llame Melonita, o sea... Sí. decir que vas a hacer quesos o qué? No. <risa> los Melonitas, <o> sea, <risa> Son... tienen mucha gente con... en esa... ¿Qué es? ¿Los Melonitas son una religión o son una o son un grupo étnico pues no, no creo que sean un grupo étnico, sí o a lo mejor sí, no sé y pues sí, son, son esos, y son de dónde son estos menonitas holandeses como que hay en, varios, hay en varios lugares ¿no? porque yo recuerdo hace un tiempo que aquí andaban vendiendo quesos en las calles, entonces me imagino que son comuni comunidades o que a lo mejor este se cambian de lugar, también podría ser. Sí, exactamente, so, tienen comunidades, pero creo que esas comunidades se rigen con sus propias leyes y todo, pero yo no entiendo por qué eh, se les permite como, como eso o no sé, pero están como en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Como los sí. gitanos. Sí, algo así. Uh -huh. Los gitanos son de Rumania, ¿no? A ver, mira, aquí dicen que es una comunidad étnica, gracias Alfredo, justamente estábamos platicando porque no lo sabemos. Ah, mira. Yo no tenía idea, pero sí debe ser que sí, ¿no? Porque tienen también como muchas características físicas diferentes. Dicen que es un grupo étnico alemán, ¿sabes que en estos grupos, este, bueno, es que como en todas las, las colonias y que tienen sus propias leyes y demás, eh... Tienen cosas estas como que solamente se pueden casar entre ellos, ¿no? Sí, pero también yo había visto algo la eh, oportunidad, de, digamos, de salir al, al mundo a conocerlo ah. y, y si les gusta o no, o sea, pueden no volver. Ah, ya. Y hay, ya. Quienes vuelven, y hay quienes vuelven, hay quienes no vuelven y hacen su vida normal, fuera de ahí. Tú eh, quisieras eh... ¿Mezclar tu raza o mantenerla? Ay, eso suena raro, ¿no? O sea, siendo que mi raza, ¿qué es? Pues, sí, pa, pues una raza güera. <risa> <risa> A ver, creo que me trabé. ¿Me trabé? No. ¿No? ¿Me siguen viendo? O sea, nada más estoy trabada en mi computadora, entonces. Sí, porque sí te seguimos viendo bien. Ay, qué raro. Ok, ya no estoy viendo nada bien. Este... Pues no sé, fíjate, o sea, sí, o oh, no, no. <risa> Siguiente pregunta, yo ya me estaba metiendo en el mood de que soy un alien o algo así. <risa> dice, ¿cuál raza? Todos somos humanos, no empiecen a discriminar, dice MMG. Ajá, sí, sí, sí, sí. Mezclarte con, con alguien color cartón. Bueno, la pregunta sería más directa, Melissa. ¿Te, te, ¿Te ¿Aceptarías mezclarte con alguien color cartón? mezclarte, es que mezclarte o sea. sí, mientras como di dicen aquí, todos somos iguales, o sea todos somos exactamente iguales son como los Amish, de hecho se les compara mucho, dice Juan Gutiérrez hay un programa en televisión que se llama los Amish no creo que es en History o en Nat Geo, y fíjate que justo a lo mejor yo estaba hablando de ellos que son a los que realmente son los que dejan salir, pero ah, sí si, Sí, son como dos... Es que, ¿cómo se les puede llamar? Si es una... Eh, sí, ¿cómo se les puede llamar? ¿Un grupo? Sí, sí, como un grupo étnico, ¿no? Una etnia, una comunidad. Ok, ¿cuántas cuántas hay además de ellos? Uy, bueno, debe de haber muchísimas etnias este, que todavía tienen sus propias leyes y se rigen con sus, sus tradiciones y demás, como las etnias que tenemos en México, pero eh, como ellos son buenos, pues se nos hacen extraños, pero en realidad son etnias como las que tenemos en México, que de pronto una etnia mexicana se vaya a, una comunidad de una etnia mexicana se vaya a otro país, pues parecerían muy raros, que es lo que hicieron los, los eh, los estos, que este, estamos hablando de los rumanos, los gitanos, y esta gente gitana, ¿sabes? Me da mucha... A, como que esos me dan, no, no miedo, pero me dan como inseguridad. Dicen que los gitanos son como medio ladroncillos, ¿no? Y estos son que los que tienen la mano y demás. Pues no sé, en realidad si sí, todos, eh, todo, bueno, parece ser que sí, ¿verdad? He escuchado algunas anécdotas de personas que se los han topado y justo hacen trabajos así como de reiki y ese tipo de cosas. Y de alguna manera como que te estafan, ¿no? Como que te sacan más dinero de lo que es o te roban. Pero, pues, yo no sé. Yo la verdad nunca me he topado con... Ni siquiera los he visto, pues. Y, y yo no entiendo. Fíjate que hay un programa en televisión sobre estos... ¿De qué estamos hablando? Gitanos. <risa> ¿Gitanos? Sí. ¿Por qué sí. estamos hablando de esto? Antes Porque, de, no, sí, estamos de continuar. Vamos a, a hablar de todo. <risa> Sí. Oye, pero a ver, ¿has visto la película esta de la, ay, cómo se llamaba? una película que era justamente como una un grupo de personas que vivían encerrados y fuera como de la sociedad y todos andaban vestidos así con ropas, este, como de, como si vivieran en otro año, así, no, no había tecnología, no había nada de esto y había como seres que atacaban en la noche, entonces ellos no podían salir en la noche esa es un, una película? Sí, y es como, o sea, se parecían mucho como a los de, ¿cómo se llamaba la primera? La aldea, sí, se llama la aldea, pero ¿cómo se llamaba la primera etnia de la que estábamos hablando? Ah, los menonitas. Sí, eran, eran más eran más o menos algo así. Melissa se supone que el que seamos dos personas en una transmisión es para que nos apoyemos precisamente con el, con el tema o con algo así, porque estás tú y yo... Este, ¿Cómo se llama? ¿De qué estábamos hablando? <risa> <risa> los dos estamos súper olvidadizos. Es que, ¿sabes que Yo ya me había propuesto de que voy a quitar el chat nada más para enfocarme en esto, porque sí como que de repente me pierdo en las ideas leyendo los comentarios. Y cuando estaba en eso, se, se, se me trabó la computadora. <risa> Entonces ya mi atención estaba dispersa. Aquí dice Payola y Coco, a mí una gitana quiso purificar mi dinero y me quería robar 500 pesos, pero no la solté hasta que hasta que me lo regresó. O sea, es de esas, esas de vas pasando y oye, y te toma la mano, o sea, ni siquiera te dice, te puedo leer la mano ni nada, simplemente toman la mano y comienzan a decirte cosas, ¿no? Y quien quien se queda ahí el tiempo, pues es yo creo que a la gente que le saca el dinero. Pero por eso te digo que son como muy encimosos. Y yo no sé cuál es su cultura, cuál es su, cuál es la idea que tienen, o no sé por qué andan divagando por todo el mundo, porque estos gitanos hablan diferentes idiomas. A donde llegan, pues aprenden el, el idioma y demás, pero no son nómadas, ¿no? No se asientan en un solo lugar, en donde encuentran libre, ponen sus tiendas y ahí comienzan a vivir, ¿no? Sí, pero uh, debe haber más lugares, o sea, lugares donde se concentren más, por decir, allá donde tú vives, ¿es común verlos? Ah, ¿o ni no, que, ni que viviera así como muy lejos, pero. <risa> uh <-huh. risa> Fíjate que ya no he visto, pero de niño sí me llegó, me tocó, me llegó a tocar ver, ¿sí se dice así? Me ¿Sí? llegó a tocar ver. Me llegó a tocar ver, yo digo que sí. Ok, me tocó llegar ver, o no, como sea, gitanos. Entonces, sí. pero ya últimamente, no, aparte no salgo de mi cuarto, entonces, no sé, gente, ustedes que nos están viendo de diferentes partes del mundo, díganos si han visto gitanos o, a, o cerca de sus casas, en algún lugar, etcétera. ¿A ti te ha tocado ver gitanos, Mendiza? No, nunca, o sea, ni en la parte de México, porque mira, he vivido en Estados Unidos por la mayor parte del tiempo, pero también he vivido viví en Monterrey, en Ciudad de México y en Matamoros. Y en ninguno de estos lugares me ha tocado verlos. Dice puro rol que se robaban a los niños de los pueblos, decían, no manches. ¿Se robaban que, niños? Dicen aquí en la, los comentarios. No sé. Eso es no suena feo. Dice, aquí se en se Calacul... Es uno de los municipios a nivel nacional que cuenta con gran población de diversos estados, en total 28 poblaciones. Ah, pensé que iba a hablar de los gitanos. Mira, dicen en el centro de Guadalajara se ven seguido. En Chile hay muchos. Ok, Chile y centro de Guadalajara. Ya me siento como cuando estábamos buscando el camino, trazando el camino del chupacabras. <risa> ¿Podemos, <risa> podemos poner un mapa aquí y pintar las partes donde se han visto gitanos, así las partes que nos vayan mencionando. Y hacer, hacer esto más interactivo. Dice, yo viví en Hermosillo y en el vado del río había un campamento gitano. Yo, yo también veía muchos, pero ya tiene tiempo que no los veo, dice músico. Acá dice, no soy un gato, dice, a mí una gitana un día me quiso leer la mano en la calle y me dijo que no, ay, ay le dije que no, y me dijo que entonces me iba a tirar una maldición. Sí, porque también exactamente, por eso yo sentía que los gitanos eran como un poco de temer por ese tipo de cosas, porque o te sacan dinero o como que te maldicen. Sí, la cosa, fíjate, a mí me ha pasado eso porque justo iba a decir de que, qué raro que en plena calle te agarre una señora y te intenta leer la mano, no, yo sí me dejaría, no sé, se me hace como interesante eso. Nunca me ha pasado, pero lo que me ha pasado es que señoras me uh, se acercan a mí y de repente me, me dicen algo de mí, como tú eres muy así, verdad, y resulta que son personas que leen las cartas y estas cosas, pero no son tal cual gitanos. Oye, y sabes que esto de leer la mano, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Ah, no sé, o sea, se llama quiromancia. ¿Quiromancia? No, sí. no sabía. Yo, no yo un tiempo, cuando te digo que tenía como 17 años todo, que me empezaba mucho a relacionar con los temas paranormales y que me fui al lado del ocultismo y cosas de esas, aprendí un poco quiromancia. Un libro que tenía, que te enseñaba a leer las líneas de la mano, que es la palma de la mano, son los montes, que son, están entre, los montes son los que están entre el dedo y la mano, la palma, son los montes. Sí y las líneas de los dedos también, entonces de, de, de frente y de lado también, entonces, sí. sí, yo empecé a aprender quiromancia y me gustó, y, y sí, este, como que es, es fácil ya que le agarras la maña, con ver la mano, con ver las líneas, el grosor, la profundidad, eh, todos tenemos las líneas, las mismas líneas, no no pero no todas las tenemos tan marcadas o no todas, todos tenemos este eh, tan profundas y demás, cada eso depende de, de cada una persona, y todos tienen eh, sus diferencias, aunque tengan las mismas líneas. Y se puede eh, mencionar cosas como cómo es en el estado, cómo es su carácter, quizá algunos sucesos que le hayan pasado, eh, y todo eso se va relacionando. Y si sí, la gente va diciéndote que sí, pero hay una en, en ese libro que lástima que ya no lo tengo. En ese libro había una parte en donde una de las líneas me parece que era la del destino que se cruzaba con la línea de la vida, la línea de la vida y la del destino hacían como un cuadro, se, se rompía la línea de la vida y se hacía una línea que pegaba con la del destino y se hacía un cuadro, algo ahí medio raro, porque todos tenemos la línea de la vida en esta parte de la palma y hasta acá se supone, depende cuánto vas a, cuánto vas a vivir. Pero, esta, pero en el libro había una que estaba fragmentada y había un cuadro. Eso significa que la persona o iba a tener un accidente muy terrible, que iba a salir muy afectada, iba a continuar su vida, pero ya en estado paralítica o algo así, o que iba a morir de una forma muy violenta, un asesinato y demás. Sí. Entonces yo estaba, yo a la, a mis compañeros en la, en la preparatoria, pues ahí estaba leyéndoles la mano y todo, hasta que a una de mis compañeras le dio la mano y tenía precisamente esa marca, ¿no? Y fue de, ah, oh, no manches, o sea, sentí así feo, pero, pero no le quise decir nada, o sea, también porque la pude haber, la podía haber sugestionado, así que le dije, no le dije eso, de que podía haberle, le iba a pasar en el futuro un accidente muy trágico, o que la iban a matar, la iban a asesinar, entonces... Eso sí me lo guardé y, y ya no volví a leer la, la mano. Debes ¿Y no supuesto? sabes no sabes qué fue de ella? No, ya las perdí porque todos esos como de prepa. Fíjate, un día un amigo me que conozco de la prepa precisamente, es que yo a la prepa fui cinco años y nunca la acabé. ¿Qué? <risa> se, supone ¿Qué? Que uno, que, se supone que uno va a la prepa tres años, ¿no? Pues yo fui sí. cinco y no la terminé. Entonces, es broma eso, ¿verdad? No, es verdad, es verdad. Yo era muy, este, no sé. Era muy rebelde, muy rebelde. ¿En serio? Sí, sí, bastante. Yo siento que estás jugando con todos nosotros aquí. No, para nada, no, rebelde. Siento que todo lo contrario, no eras nada rebelde, eras de esos que sacaban puro 10 y que como ahorita no tenías amigos. No, no, no manches, no, al contrario, no, era bastante rebelde. Obviamente, si yo me ponía a hacer las cosas, sí sacaba puro 10, porque pues siempre he sido listo, ¿no? Pero pues era más madroso, era muy rebelde. Entonces, ¿qué, ¿En qué iba? ¿Por qué, ¿Por qué cursé cinco años? Sí, um, ¿cómo? <risa> <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué es la Ay. prepa? ¿Qué estamos hablando? ¿De la mano? ¿De qué vamos a hablar? Estábamos ah, es... hablando de cuando dejaste de leer, de leer la mano. Sí. que por qué, de, ¿Por qué ya no sabes de esta muchacha? Exactamente. Tú me preguntaste que por qué ya no sé de esta muchacha. Y yo te iba a decir que, como cursé cinco años en la preparatoria, eh, algún compañero que tuve en la preparatoria, un día me invitó a una reunión de exalumnos, ¿no? De, de la preparatoria. yo dije, ¿en serio? ¿Que una reunión de exalumnos? Pues no me acuerdo, ¿no? Fue, fue tantos años que no recuerdo, pues, cuáles vayan a estar en, en, en la escuela, y llegué a la reunión, y muy raro, porque eran puros señores, yo no me acordé de nadie. ¿A poco? O sea, ya todos estaban, a mí también me pasa, de repente veo a compañeros míos, no en reuniones, nunca han hecho ninguna, pero compañeros míos así, de que estuvieron conmigo en la prepa o secundaria, y están, o sea, sí parecen señores, señoras, se ven súper grandes, que yo digo, ala, qué, qué raro. No manches, Qué sí, sí, sí, sí pensaba, yo tuve la fortuna de, pues no sé, yo creo que es el, el estado mental, ¿no? Que todavía creo que soy como un niño, porque no te, no te hace pensar. Creo en, que sí, ¿eh? Creo que sí, como la forma en la que uno ve la vida y las cosas y lo que hace, sí son un reflejo como en nuestro, en nuestra persona, yo siento. Yo me siento súper joven, es lo que puedo decir. Pues sí, yo yo también solamente que tengo dolencias y hey, no no yo no tengo 31 años eh no tengo 31 años yeah. no, estamos hablando o sea, estamos viejos pero no llegamos a los 30 no manches sí se pasa no, <risa> y cosas dicen, no, no, no se 31 pare. oye cálmate oye no 31 no y este y todo, y los dos con un montón de Alzheimer ¿no? <risa> Sí, pero a ver, entonces sabes leer la mano, Si ¿Sí, Te enseño ah, mi pensé, mano. Que, yo pensé que lo iba a decir, ¿entonces sí sabes leer o porque no acabaste la mano? <risa> <Ay, sí. risa> Oye, a ver, léeme la mano. A ver, déjame ver si se ve. ¿Se alcanza a ver? Mira, tienes las, las líneas muy bien definidas. Eh, actualmente no podría, no, no te alcanzo a ver bien. Ay, Ay, ya. A va a ver el cuadrito y no me va a querer decir... Mira, fíjate que, que la, cimenta, la sentimental se, se corta. Ay, no, no me y, digas eso. Y no veo este. ¿no? Porque dicen que las líneas de la mano van cambiando. En lo sentimental se cortó y no se ve como que a futuro. ¿Qué, a ¿Qué? Algo por ahí? <risa> y este. Qué triste, de veras. Y eso precisamente pega con la línea del destino, ¿eh? A ver, mi línea sentimental se cortó, dices. Sí, exacto, sí. ¿Y no se ve ahí por ahí que vaya a, a surgir otra vez? No, las líneas de la mano según van cambiando y también se supone que hay que leer la mano izquierda la derecha, no sé, unas del pasado y unas del futuro. No inventes, ah, pero entonces, ¿cuál es la línea del...? En la mental, en La línea mental, lo que veo y lo que alcanzo a ver, este, pues bien, ahí es, es el del... Mental es como lo del profesional, el dinero y cosas así. Entonces ahí entonces... te veo estable. No tienes ni siquiera lagunas. Es decir, que en todos tus, tus procesos económicos has estado estable. No ha habido un momento en que hayas tenido una laguna. No, ¿verdad? la verdad, siempre siempre en crecimiento este para mi fortuna. Exactamente. A ver la línea de la, de la vida. ¿Cuál es la de la vida? La que está pegada al, al este dedo. Ah, mira, a ver, estoy a tener, intentando que. Vas a tener a larga vida, ¿eh? Como unos 80 años. Ay, ¿por qué tan poquito? ¿Cuál poquito? También no, no quieres llegar a los 90, como 80 años. Bueno, pero a ver, la del amor. Es esa la, la que se corta con la del destino. ¿Pero cuál es? La del medio. La del destino, la del medio. Esa, es, esa es la que se corta, sí. Y ya, sí, cierto. Yo ya no tengo nada en tu que. ¿Ya ves? ¿Qué? ¡No! ¡No me digas eso! eso es del... ¿Cómo crees? Oye, a ver, es que ¿sabes qué? Yo no me metí ni debajo de la mesa, ni hice ninguno de estos rituales de Año Nuevo, pero vamos a suponer que esta que es la derecha es la del pasado. <risa> bueno, otra esta. Otro... esta es oh, la izquierda. Ah... Uh... A ver, déjame... Ok, ahí, ahí tienes una... No te alcanzo a notar bien, pero parece una doble... Del... Sentimental, parece una doble, pero que está... A ver, es que no, no como que no la estoy, al... no no la la estoy poniendo bien. bien. O sea, siento que no alcanzas a ver por... Ok. ¿Sí, sí, sí la alcanzas a ver o no? Sí, sí ah. la alcanzo a ver. Igual está cortada pero tiene una continuación en esa, fíjate ¿sí tiene una continuación? Bien, sí. sí, tienes un espacio en donde no, no vas a tener relación con alguien pero al parecer después ya de, de, de grande te vas a juntar con alguien ¡ay no, no. No te vas a, a tus 70 años a tus mira. 50 años veo como que dicen, no, ya voy a juntar con alguien porque creo que eso de estar no. sola no, hombre, no me digas eso, chihuahuas. No, no, por eso, por eso no me gusta que me lean la mano y por eso no me gusta eso de leer la mano ni el futuro ni nada de eso porque la gente se puede sugestionar. Entonces, no, no te creas. este que. Ay, sí, no te, te creas. Relación. Oye, de no, ahí, pero te, te entiendo por qué. Pues sí, pero ya, ya voy a ver. Bueno, si me llega a surgir ahí, qué raro que esté cortada. Si llega a cambiar esta línea, yo, le, yo les los actualizo. No, sí, la, la mía, mira, uy, la, la mía, no no creo que no puedo decir lo que nos dice la Cuando mía. Cuando salgan los robots, dicen, pues sí. Pues mira, sí. Voy, a, voy a mostrar la mía. La tuya la ves? tiene súper marcadísima, no manches. Sí, muchas líneas, se ven muchas Parece líneas. que te la hiciste con pluma ahorita. Exacto. Esas tres <ríe> líneas que se ven que forman una M... La gente dice que es la M de la muerte, pero porque Ay, todos sí. tenemos como destino la muerte, pero no, son, son las son las líneas que se hacen propias del doblamiento de la mano, pero son las tres líneas principales, la de la vida, la sentimental y la mental. Entonces, una eh, con una ley es lo que va a ser tu futuro económicamente, trabajo profesional y demás. Otra, lo de los sentimientos, rupturas amorosas, relaciones y demás. Y la otra en la línea de la vida, y en esa línea de la vida se puede ver si vas a tener accidentes, enfermedades, cuántos años vas a, a, a tener hasta que te mueras, etcétera. Y las los montes son estos que se ven aquí, uno, que es el monte de Venus, el de Mercurio, el de Saturno y el de Marte, y así. Ay, yo no tengo ningún monte. Sí, o sea, son como los callitos, pues. Esos callitos son como los montes. Quiero un monte. <risa> Ya me, ya me sugestioné, en serio, ya. Ya no quiero nada. Ver, yo digo que esa que te leímos es la del pasado y que por eso has tenido una ruptura amorosa y todavía no se dibuja bien lo, lo próximo que te vaya a llegar, pero por lo que se ve, no, no parece muy próximo. <risa> ok, pues sí, sí tiene sentido, la verdad. Fíjate que yo también cuando leía las cartas, y también hacía estas lecturas intuitivas cuando me llegaba un mensaje así como muy feo, yo tampoco lo decía. O sea, más o menos introducía a las personas, pero no les daba como la idea completa, porque sí siento que el, el que una persona tenga esos pensamientos en la mente, lo hace sugestionarse. Sí, exacto. Casi puedes decirle siempre lo mismo a la gente, eh, pues casi si te das cuenta cuando alguien les lee las cartas a las manos o algo así es común que se hable lo mismo de las personas, pero cuando sí se distingue algo que es muy propio de la persona que sí le haya ocurrido que no es como que a todos pues es cuando comienzas a decir no, esto sí, sí es real no sí se puede leer y todo, deberíamos de tener yo creo, no sé si en YouTube hay clases de quiromancia pero estaría muy padre pues aprender como hobby o como como parte de, de charlas, ¿no? Aprender un poco de la quiromancia. Sí, eso está padre, fíjate, nunca lo había considerado y sé que se, O sea, se leen muchas cosas, ¿no? Ya, incluso cosas uh -huh. bastante grotescas. ¿Has escuchado las otras partes del cuerpo que leen? Ah, pues, ¿qué otras partes del cuerpo? Pues, yo, no lo sé. Lo que ni te imaginas, eso es algo súper grotesco, pero bueno, también se lee el café. Se lee el café, sí, dicen que se lee uh -huh. el café. En un libro que tengo que habla sobre muchas palabras del tema paranormal, habla muchos, muchos, muchas palabras de cómo se puede leer el futuro con diferentes cosas, como las que mencionas. Súper bien, sí. No, no tenía idea que supieras, aunque fuera un poquito de quiromancia. Dice Anita Nava. Hace algún tiempo yo miré que en Coyoacán había tres hermanas gitanas que siempre se vestían con faldas muy largas y coloridas y leían la mano de algunas personas, y después de leer su mano, a esas personas les pedían una moneda y si se negaban les decían que serían maldecidos. Mira, la misma que la misma que nos, nos mencionó que si no les das monedas te maldicen. Eso está súper raro, ¿no? O sea, yo no podría decirle a una persona. ¿Has ido con algún, con alguna clase de brujo o bruja que haga un, este, no sé, a que te leen las cartas o haga algo así para Ajá. ti o acompañado a alguien? Sí, yo fui, de que en Bolivia, la, la bruja más famosona de Bolivia, pues me hizo un trabajo, una mesa se les llama, son dos, este, dos quemas de, cuando tú le das algo a Dios, ¿cómo se llama? Uh, Enmienda. no, no, cuando oh, matas oh, un animal y se lo das Ah, no, no sé, no sabía que se hacía eso sí, <risa> sí. yo pensé que cuando le pedías algo y le vas a dar algo, una ofrenda cambio. una ofrenda ¿Una ofrenda? <risa> Aquí Andrea ofrenda, ofrenda sacrificio, ofrenda, una ofrenda. sacrificio. <risa> bueno, es que a Dios ah, bueno. en la Biblia sí se le hacían sacrificios de animales, <risa> en el templo de Jehová se vendían eh, animales como palomas, cabras, borregos y demás para hacer este, esta ofrenda, este sacrificio a Dios, a Jehová. Por eso en, la, en el capítulo donde Abraham tiene un, un hijo y que Sara Sara no podía tener hijos, que era su esposa, entonces un ángel se les aparece y les dice, no, pues ya no se preocupen, va, Abraham va a tener descendencia, va a tener un hijo, pero lo va a tener con la con la criada, por decirlo así, así se le llamaba, ¿no? Entonces, con otra mujer iba a tener ese hijo, y entonces sí lo tiene y se llama Isaac. Ah, no, no, no, sí, se llama Isaac, y entonces tiene a este hijo, pero después, ya Dios dice, no, bueno, ya estaba cotorreando, Sara, que era, que no podía tener hijos, dice, Sara, sí ya va a tener un hijo tuyo, y ya, este va a ser tu descendencia. Y entonces ya se lo da, entonces Abraham ya bien contento, porque ya tiene un hijo verdad, verdadero de su esposa verdadera. Y entonces eh, ya Dios le dice, no, pues ahora ve y hazme un sacrificio. Y entonces cuando ya está en la montaña, ya preparó toda la, la piedra y todo para el sacrificio, lleva este a su hijo y dice, no, pues ahora pon tu hijo y sacrificamelo. Y es cuando Abraham dice, no manches, ¿para qué tanto rollo? Sí, me vas a hacer que, me, que lo sacrifique, es mi hijo único y demás, pero ¿sabes qué? Yo, yo creo en ti, Dios, y yo te, yo te adoro, así que sí voy a sacrificar a mi hijo, y entonces lo vas a sacrificar, y después dice Dios, no, no, no, tranquilo, tranquilo, relaja, relaja la raja, estaba jugando, y dice, mira, ahí hay un arbustito, ahí está enredado, uh, está enredado un, este, un borreguito, ese sacrificamelo y entonces ya en el arbustito ya está un borreguito eh, eh, y ya va, quita su hijo y ya sacrifica el borreguito pero así se la jugó Dios de, de, con Abraham de, no, ahora no vas a tener hijos, tu, tu esposa va a ser frígida, ¿cómo, cómo se llaman las, las mujeres que no pueden tener hijos? ¿frígidas? ¿dijiste, no, no. ¿Dijiste frígidas? o sea, sí que así ¿no? eso dijiste Infertil. No, eh, no lo dije yo, no lo dije yo Entonces es, Estéril, estéril infertil. O sea, pero es en general, hombres y mujeres, no solo mujeres. Ah, bueno, pero, es, pero no, tu esposa infértil Bueno, sí te voy a dar un hijo, pero un hijo de tu, ¿Cómo? otra cosa, forma de decir criada, porque se escucha feo criada Es que me haces las preguntas donde peor voy a quedar si respondo o sea, no no sé, pero mira, a ver yo pienso, bueno, no, es que no, no pienso, <risa> seguiré bueno, no escuchando. Pienso. <risa> entonces, pues ya que tiene el hijo, fíjate ese hijo que tuvo con la concubina, este hijo que tuvo con la concubina se llamaba Ismael. Ismael fue el, el primer hijo de Abraham y entonces Abraham tenía que dejarle todo su pueblo eh, toda esa herencia a Ismael y entonces pues habían preparado a Ismael para recibir toda esa herencia pero de pronto Dios dice, no, no, no mira ya voy a hacer a tu, a tu esposa fértil, entonces si ¿sí vas a tener un hijo de tu esposa, entonces pues que si sí, tiene ya un hijo con su esposa y que se llama Isaac, entonces ya tenía dos hijos y a uno le tenía que dar la herencia la herencia de, de, de su pueblo entonces pues se lo daba al hijo de la concubina o al, a la, al hijo que tenía con su esposa y fíjate qué gacho es que que lo que hace Abraham es decirle a la concubina y a su hijo a Ismael que se fueran al desierto a que se fueran caminando ahí a la chingadas así como lleguen los dos su hijo y la concubina para que él se quedara solo con, con el hijo de su esposa Sara y entonces el hijo y la concubina van a padecer en el desierto ¿Cómo crees que su hijo que tanto quería y que le había primero dado a Dios lo manda al desierto? Pero Dios los, los bendice a, a, a Ismael y a su, a su madre, y lo que hace es que Ismael entonces se convierte en el hijo, bueno, en el padre de las doce tribus de Israel. No, de las no, de las doce, el, el, el, el padre de las tribus de. De, de, de, del desierto que serían como los árabes, de los árabes ok, y entonces Abraham y su hijo Isaac, Isaac es el padre de los de los, ¿qué te dije? de Israel, de los israelitas, entonces todos los árabes son hijos de Isaías de Ismael digo <risa> pero haciendo una, una pausa en esta historia este ¿de, de dónde salió todo esto. Eso es de la Biblia, por eso tienen problemas como dice o sea, Andrea, problemas los pueblos árabes. Sí, por eso se pelean entre ellos porque Sé que viene, sé que viene de la Biblia, pero me refería a qué nos llevó a que lo contaras. O sea, ah, sí, no sé. ¿En qué estábamos? <risa> <risa> ¿En qué estábamos antes de eso? Ay, antes de eso. Porque Bien. creo que sí era algo importante. Antes de eso de qué estábamos. Estábamos o sea, hablando... eh, pues sí, porque ese no era el tema central. Estábamos hablando de la quiromancia, ¿no? De la mano. No, ya habíamos pasado eso. ¿Ya habíamos pasado lo de la mano? Sí, sí, sí. sí. No, ya se ya se habíamos pasado lo de la mano y estamos en otra cosa importante. Ah, hablando y... de sacrificios. ¿Sí? Dice. dice ah, algo. sí, ya, ya me acordé, ya me acordé. Este, yo te pregunté que si había sido con un brujo o una bruja. Ah, <risa> oye, ya nos fuimos muy lejos sí, muy, mucho entonces muy estábamos bien. preguntando que cómo se decía darle un animalito a Dios ok, muy, muy lejos nos fuimos no... muy Nos y todo salió sí, del, de que alguien dijo sacrificio entonces ah, bueno. ahí, ahí nos fuimos sí, fue, sí fui con una bruja sí me hizo una mesa y Ajá. fíjate que <coughs> yo estaba mal sentimentalmente y creo que era lo que más me estaba lastimando cuando fui sí. a, a ver a esta bruja. Entonces yo quería que me dijera mi futuro sobre eso sentimentalmente, pero yo no le dije que quería saber sobre eso. Simplemente le dije que estaba mal. Bueno, cuando yo fui a ver a la bruja esta, era una casa muy grande, muy bonita, se veía que tenía mucho dinero la señora, estaba atendiendo a otras personas y cuando terminó de atenderlas, subió a donde yo estaba, en una sala donde había una chimenea y todo, se paró, me miró y me dijo, ya sé a qué vienes. Le dije, ok. Dice, ya, ya, mañana nos vemos, te voy a llevar a hacer un ritual, así tal cual me dijo yo, pero pues no le, no le he explicado cómo me siento, cuáles son mis padecimientos, mis dolores y demás, qué es lo que tengo en la mente, en el corazón, todo eso. No, no, no, no, ya sé lo que tienes. Mañana nos vemos a tal hora, vamos a ir a hacerte un, este, una, una mesa. Después en la noche, fíjate, esto, este, la hice una transmisión, hice un video de esto, en la noche me manda con una de las personas que me llevó a su casa, me mandó un paquete como con brujerías, me dijo, acuéstate y, y te pones este paquete en el estómago durante toda la noche. Ok. Y después te lo pones como almohada, y ya que era como para que me liberara de esas energías malas y no sé qué cosas. Y al otro día fuimos muy lejos a, un, a unos terrenos donde los brujos en Bolivia o donde los chamanes hacen estos rituales, un lugar sagrado para hacer estos rituales, y me hizo dos mesas, es decir, dos ofrendas hacia la Pachamama. Una con cerveza, alcohol y demás, carne, huevos y frutas y demás, y otra con otro tipo de cosas. Entonces, en lo que ya me hizo la E, estas hizo que quemara pues estas mesas y demás me dijo no pues este, te va a ir bien en esto te va a ir bien en el otro el otro y demás y yo sí sí sí sí pero yo lo que quería saber era sobre mi estado mi relación amorosa no mi estado sí. sentimental y le dije oiga ¿y, pero qué ve en lo sentimental y dice no no en lo sentimental sino sí, no vas a no vas a tener novia este no vas a tener a nadie cercano y yo Puta madre, sí, no, ¿eh? lo pero... mismo. Lo mismo que, que te pasó ahorita conmigo, ¿no? Que te dije. O sea, esto fue hace dos o tres años, yo creo. Era lo que te iba a preguntar, pero te dijo, ¿en tanto tiempo o...? Na, que cercano, eso. no. Fíjate que cercano, oh, okay. no. Pero sí, sí. Me, pero sí me dijo, este año que viene vas a construir. Y, y, y dice, aquí lo que sale en estas cosas, quemó unas cosas. Dijo, lo que se ve aquí es que vas a construir. Dije, bueno. Y sí pasó el tiempo y al siguiente año yo comencé a construir y después me acordé y dije ¡ay, oh, sí, sí, fue real lo que dijo la, la bruja esto! porque no lo tenía pensado, no tenía eh, económicamente no estaba preparado para empezar una construcción ni sí. tenía el plan de que ya lo iba a empezar y realmente sí sucedió, sí. de pronto un día de, en una semana comencé a pensar en construir y en una misma semana comenzó esto de, de la construcción es que mi pregunta, bueno, otra, era, ¿fuiste tú porque quisiste ir tú, nació de ti, o alguien te llevó? Este, fue cuando yo me encontraba muy mal. Estaba muy mal, muy mal, muy mal. Yo no sabía que este o que yo tenía, pues, era síntomas de depresión, de ansiedad. Esto, como yo no tenía información sobre estas enfermedades mentales, pensé que era parte... De, de un embrujo, pensé que un objeto maldito estaba en mi casa, que alguien me había hecho un, un daño, entonces cuando yo volé hacia Bolivia y estaba allá, la gente que me recibía allá en Bolivia sabía que yo estaba mal, me veía mal, me sentía mal, etcétera, y cuando yo les comentaba el por qué estaba así, eh, pues fue que me dijeron, ah, ok, aquí conocemos a una bruja muy famosa que le hace trabajos a los futbolistas y a los este a los políticos y te podemos llevar con ella. Y entonces fue que, que me llevaron con ella. Porque yo les dije que quería que me quemaran una mesa, así se le dice, hacer una limpia en Bolivia. Uh -huh. Porque uh -huh. hay un mercado en el alto en donde hay muchos cuartitos y hay muchos chamanes con sus este asadorcitos estos para hacer esas limpias y, y hacerte una, una ofrenda con una mesa compras tú las cosas y la queman y esa es una ofrenda para la Pachamama y te hace la limpia y te mejoras, se supone, ¿no? Entonces yo como pedí eso, me dijeron, ah, no, esos, esos son, son como de los brujos normales, como los que nada más te hacen esas limpias. Sí. Pero si eres una bruja poderosa, una chamana poderosa, entonces te vamos a llevar con esta mujer. Y esa mujer me llevó, ¿sabes qué fue lo curioso también? Que esta mujer no me cobró. Eso me, me, me pareció algo muy raro, porque me dijo, ya sé qué tienes, nos vemos a tal día. Y después yo cuando le dije, oye, sí, pero ¿cuánto va a salir esto? Porque yo vi que compró cerveza, yo vi que compró vino, yo vi que compró frutas, yo vi que compró carne, o sea, compró muchas cosas como si vamos para hacer una fiesta, ¿no? Sí. Dije, pero pues ¿cuánto va a ser? Y al final me dijo, no, no te voy a cobrar, solamente paga lo, lo que compramos, que se que se quemó y que fue la mesa para la Pachamama no me quiso cobrar, eso fue muy raro, no sí. no iba recomendado, no nada, simplemente ella me dijo, no, no te voy a cobrar, fue algo muy raro. ¿Y si ¿sí te sentiste mejor después de, después de eso? Fíjate que sí, sí me sentí mejor, yo creo que eso es parte de que te sugestiones, porque sí me empecé a sentir mejor, pero no por mucho tiempo, eh. como lo que yo en realidad tenía, eran mis, mis problemas de la mente, fue que hasta que comenzó, me comenzó a salir cosas de ansiedad, de depresión y cosas en Facebook. Y yo comenzaba sí. a leer esas cosas y dije, oye, esto se parece a lo que yo siento. Y fue cuando me di cuenta que lo que yo tenía era un problema mental. Y fue cuando empecé a, a cambiar la idea de que yo estaba embrujado a que mi problema era psiquiátrico. Y duró un chingo de tiempo, o sea, y estaba súper mal sí. hasta hace poco que fui al, al psiquiatra. O sea, fue reciente, ¿no? Tuve mucho, mucho problema esos que ya que Ya estaba reventando de esa enfermedad. Fue que fui con el psiquiatra y ya me alivianó. Y por eso ya me siento mucho mejor. Fíjate, a mí cuando me cambió un poquito la perspectiva de esto. Y ni siquiera fue con... Bueno, según yo, no es como un brujo como muy poderoso, importante o conocido aquí. Eh, una vez me llevó una amiga. Con, fue en Matamoros fue en Matamoros, me llevó una amiga, me dijo, acompáñame, voy a que me lean las cartas, algo así, yo dije, ok, vamos, pero yo nunca, eh, bueno, yo nunca he ido a que me lean las cartas a mí, o cosas de esas, porque no me, o sea, no quiero saber, no dudo que, este, de alguna manera, sí te digan algo de cómo esté tu vida, pero no, precisamente por eso no quiero saber, entonces, acompáñame amiga, y cuando llegamos, era un lugar muy feo, así, súper lejos de la ciudad, el camino para llegar como sin pavimentar, así feo, feo, feo. Y hace cuenta llegamos como una casa muy chiquita, así de madera, con bastantes gatos. Y lo que dijiste me recordó porque la mayoría de los brujos o brujas siempre que llegas te dicen de que te estaba esperando o te hacen un comentario así que yo siento que ya es parte como de su speech como sí, cada que llega alguien exacto. le dicen eso para que esperando para el desayuno porque no no es <ríe> nada el día de hoy sí, casi casi porque o sea y a mí me quedé bien impresionada ya después cada que escucho a alguien que me cuenta de que yo no creía pero llegué y me dijo te estaba esperando cosas así dije ah, todos dicen lo mismo entonces <ríe> sí. pero sí dije ay qué está fue yo que me sentí importante en total de que llegamos y le dijo eso a mi amiga que la estaba esperando supuestamente y entramos a un cuarto donde tenía una cama y el tipo era como que decía, esa cama es la donde se guardan todas las energías. Y ahí tenía como su escritorio y así unas imágenes, ¿no? Pero el tipo al, al momento de leer las cartas como que entraba en una en una especie de, este como si se volviera otra persona. O sea, se, se le ponían los ojos en blanco y todo. Sí, algo así bien feo. O sea, a mí me da una sensación bien extraña. El caso es que le empieza a leer las cartas a mi amiga, le dice todo lo que quiere saber y luego me apunta a mí y me dice, tú no crees en esto, ¿verdad? Y que, no, pues, o sea, no, me, como que me da igual. Y me dice, bueno, si no crees en esto, tú tienes una enfermedad. Y apuntó, o sea, apuntó la parte de mi cuerpo donde me dijo que me fuera a checar. Ajá. Y yo, como que semanas antes había traído un dolor. O sea muy fuerte y yo no sabía qué era pero tampoco me interesaba como que mucho de que yo decía ah, de ser cualquier cosa no sí y me dijo eso y fue cuando ya captó mi atención o sea y me dijo de que no no tienes que venir a que yo te lea las cartas ni nada igual a mi amiga no le cobró a mí tampoco me cobró cosa que también me llamó la atención pero me dijo eso que yo tenía algo en una parte de mi cuerpo que sí me había estado eh, doliendo anteriormente y sí después este, se se um, agravó un poquito más como que los dolores y me fui a checar con varios doctores y resultaba que sí, yo tenía una enfermedad y ahí como que cambió por completo mi forma de verlo, o sea, no fue como que algo de estas cosas que le dicen a, a cualquiera, o sea, sí. de que este, tal persona te engañó, no sé, situaciones que todos podríamos estar pasando, ¿no? Que es lo que mucha gente dice, de que Ay, te dicen cosas que le pasan a cualquiera. Pero en esta ocasión fue demasiado específico y demasiado detallado y yo por eso no dudo que si bien ellos no tengan poderes o algún don, si hay alguna manera en la que aprendan a leer a las personas o no sé, algo que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Oye, ¿qué te habrán habrá leído para que te identificara un dolor? Déjame saludar a Angélica García que dice, yo sí he ido a que me lean las cartas. Angélica, mándame un WhatsApp con tu historia en una nota de voz y la reproducimos para escuchar qué te dijeron cuando te leyeron las cartas. Estaría bueno, Angélica. O mándanos lo escrito en el WhatsApp y ya yo lo leo. ¿Qué te habrán leído, Melissa, para que descubrirte que tienes una enfermedad? Yo quedé súper impactada precisamente por eso. ¿Se cuenta? Yo estaba parada en la puerta. Mi amiga estaba sentada enfrente de él, este, ahí leyéndole las cartas. Y él, desde su lugar, fue que me dijo y me dijo como que él me apuntó la parte de mi cuerpo, que era el riñón. Y, y resultó que sí. O sea, ni siquiera yo sabía para ese momento, solo tenía ciertos dolores que en ese tiempo yo pensaba que eran dolores musculares por el ejercicio y cosas así, porque pues no sabía identificar un dolor de riñón ni nada. Y el tipo lo hizo, o sea, y eran tiempos en los que porque esto fue hace no sé, tal vez 10 años, fue hace más de 11 años fue esto. Uh, ok, Entonces no había así como muchas, o sea, el tipo no no le podía, no tenía un teléfono el tipo. O sea, porque yo le quise dar una explicación de muchas formas de que, ay, qué tal si mi amiga le dijo, pero pues mi amiga tampoco sabía que me olía algo, ¿sabes? O sea, y no es como que yo navegaba con la bandera de que yo no creo en eso, o sea, no, era como que indiferente para mí, es como que, ah, o sea, si está padre, te acompaño y ya. Entonces, Oye, ¿y a tu amiga le dijo cosas malas? Pues no, o sea, cosas así. Es que te digo, por eso a mí se me hacía bien banal, porque mis amigas iban mucho por cosas de novios o sea, y así, de que si me están engañando o no, o queman cosas de esas. Entonces era su único interés. No, no era un interés más allá de eso. Pero ahora ya es más fácil, no nada más con que le quites el teléfono a tu novio y con eso, ¿no? <risa> ya, pues sí, pero este sí creo un poquito en eso, por, es, por esa razón. Evelyn, Avilés te pregunta, que si sí es real lo que, que, los, que leen las cartas, no se pueden leerse las cartas a sí mismos. Yo sí lo he hecho conmigo. ¿Sí? ¿Te has leído las cartas? Sí. Es que hay veces que estoy acomodando mi cartas y yo me, me muevo mucho intuitivamente y a través de señales, ¿no? Y siempre, no siempre, pero cuando pasa que se cae una carta o que una carta sale más o no se deja guardar o algo así, yo lo tomo como que es un mensaje porque el tarot yo lo veo como... Este instrumento que es como el intermediario entre el universo y tú, o sea, es con lo que puedes recibir mensajes, así como los sueños también. Entonces, cuando pasa eso, pues es como mi señal y leo la carta que es y siempre se ajusta más o menos a lo que estoy pasando. O a veces son como que este tranquilízate, todo va a estar bien o ponte en estado de alerta o cosas así y es un consejo que tomo y también um, siempre me trae algo bueno vaya, o sea, nunca es algo negativo Oye, ¿y tienes tus cartas del tarot ahí? Yo, yo ya, de, tú ya te dejaste que yo te le <risa> un poquito la mano yo me voy a dejar a que me leas un poquito el tarot uh, A ver, déjame ver si las tengo No sé Ah, qué padre, o sea, es tu mueblecito Tu mueblecito, ¿Eh? es, ¿tu mueblecito es como de computadora y tienes cosas ahí al lado libros y cosas Sí, <risa> sí, ah, es mano. un escritorio de hecho, mira, me acaban de regalar este, les presumo a todos. Me regalan mucho Funkos mis, mis seguidores y este es de un anime que estoy viendo, me lo dieron hoy. ¿Te gusta el anime? Pues Melinianos, ¿te, te mandaron eso? Sí, me mandaron un Tanjiro Kamado de Demon no sé Slayer. Qué. Ah, no, conozco. ¿No? no, es un anime que me gusta mucho bueno pero como estuve moviendo cartas vamos a ver que nos me lean las las cartas eh, a ver qué, qué cambia actualmente a ver si no sale ahí la muerte esperemos que no sí, sí, este a mí no va a ocultar nada lo que salgan las cartas me dices el ahorcado el, la muerte es algo positivo en ah, el sí. tarot es algo positivo sí o sea, es como un, un renacer, como un cambio. ¿Cuál es el negativo? Hay muchas. Hay ah, otras, las espadas. Las espadas casi siempre hablan como de tristeza. Ah. Este, no, no siempre tienen aspectos negativos, pero sí están bastante relacionados como a procesos muy tristes en tu vida, depresivos, dolorosos. Dice Clever Falcón, yo fui con una persona que me leyera las cartas y mi empleo subieran de puesto y me despidieron <risa> yo fui con una persona que me leyeran las cartas, en mi empleo subieron de puesto y me despidieron no entendí si le habrán dicho que lo iban a subir de empleo y al final lo despidieron yo tampoco ah, pues. entendí Sí, yo tampoco entendí, no lo escribió bien dice Abraham Luna eh, Melisa si ¿sí sí le sabes novio robot de Melisa, si ¿sí le sabes si sí, sí debes saberle Melisa porque ella hace conjuros a medianoche a la luz de la luna, a luna llena Oye, se me cayó una carta, a ver. A ver, esa carta dice algo importante para mí, ¿qué dice? O oh, es para ti, ¿verdad? No, pues sí es para ti, pero no es el tarot el que tengo aquí. A ver, ¿qué carta era? Dice que compartas tus dones al mundo. ¿Que compartan mis dones al mundo? Sí. No, no puedo, no creo que... O que, que compartes haya... tus dones al mundo. Mira, nos vamos a ir intuitivamente. Digamos okay. que como te los voy a leer a ti, la carta que salió. Ay, Dios mío. <risa> no puede ser. Sí, dice, compartes tus dones al mundo como si fueran un regalo, como un regalo. Ok. A ver, espera, deja, recojo el otro que se me cayó. Órale, es que pues. me pone nerviosa. Porque... <risa> sí te pone nerviosa, ¿verdad? ¿Qué sí, entra como... Como en... Pues sí, nervios. Ah, bueno. Mientras recoges eso, yo voy a... a la... Al pipi room. Plata. Melisa, saca las cartas de Yu-Gi-Oh. <ríe> Se pasan. Yo puro Pokémon. ¿Cuál Yu-Gi-Oh? Yo no me de Alguien famoso. Ja, ja, ja. ¿Se puede interpretar las cartas de Pokémon? Listo. Podría ser que sí. Ok, Bueno, empezamos con esa carta, pero esta es del, del, uh, es del oráculo, del oráculo right. cósmico. Un oráculo cósmico. Me van sí. a leer las cartas. Ok. ¿Me vas a leer tengo... del pasado o me vas a leer del futuro? Del futuro. Va. Ok, aquí tengo las cartas, nada más que falta una. Me acuerdo que cuando puse el video de Jesús, el robot del futuro, no te gustó mucho. No. <risa> ¿Por qué no te gustó? Pues es que está muy blasfemo. ¿Ofensivo, ofensivo como si, como para la religión? Pues no, no diría eso, pero sí es un poco, ¿O ¿cuál es la, el significado de blasfemia? Blasfemia Mira, que ofendas a Dios. Bueno, sí, está un poco ofensivo. Ok, o sea, tienes muchas cartas. Algo así, nada más voy a sacar la que me falta en el otro tarot, que es la de los amantes. Ya sabes, Akira, si quieres hacer un dibujito sobre Melissa, hazla hazla como una wicca con muchas cartas alrededor, como con sus poderes lanzacartas. Y justamente, ay, fíjate, este no me gusta mucho hacerlo porque, no sé, siento que es un desgaste energético. O sea, cuando lo empecé a hacer como mucho, mucho, mucho, de que casi, casi todos los días eh, me sentía como bien cansada y me sentía como mal. Entonces lo dejé de hacer y a la fecha hay mucha gente que, que me sigue pidiendo que lo haga. O okay. que, de que, ¿cuánto? ¿Cuánto es la lectura? ¿Qué incluye? Pues yo nunca he cobrado esto. Porque lo tomaba, porque apenas estaba aprendiendo a hacerlo. Entonces se me hacía, ¿cómo les voy a cobrar si estoy aprendiendo? Y prácticamente leerles las cartas es como mi práctica, ¿sabes? Entonces nunca cobré. Ok. Y no cobraría, como que se me hace. Ay, no sé. Aunque esto sí es como un gran negocio. Toda la gente está buscando como quien lo haga. Que les diga su futuro, ¿verdad? Sí. <coughs> Tú si tuvieras, Enrique y Morty salían unos unos lentes que te hacían ver como tu yo de todos sí. los tiempos, como todo, lo que serías, ya sabes como el efecto mariposa que si cambias algo ah, okay. de lo que hiciste, cambia por completo la historia de tu vida. sí ¿Haz de cuenta tenían unos lentes con los que veían este, su yo en múltiples líneas del tiempo? Ok. ¿Tú, ¿Tú si pudieras tener esos lentes, los usarías para ver dónde estarías así, como dónde están tus otros yo? Sí, claro. ¿En serio? Sí, sí. O sea, luego estos personajes los veían y no sé, la mamá de uno de los principales era como que se veía súper exitosa, casada con un tipo así guapísimo, con mucho dinero. Y así el papá del personaje principal de que se veía como un actor súper famoso y su vida, sus vidas en realidad eran como vidas bien normales. O sea, buenas, pero como bien normales. Sí, sí, me gustaría. Hay gente, ¿a ustedes les gustaría usar esos, esos lentes para verse en otras líneas de tiempo? Oye, no encuentro quiero la de si en el, los amantes. Dice Fernando, quiero saber si en algunos soy flaco. <risa> o sea, te pregunto porque de pronto como si te lo, si te vieras así como, no sé... La, bueno, me imagino la gente que no está como muy conforme con su vida actualmente y que vieras como que tu vida es de que lo máximo en otra línea del tiempo como que sí te deprimirías o algo así. Ah, no, porque pues ahora soy exitoso, guapo y... O sea, o tú guay. no, obviamente tú no. <risa> Por eso estoy diciendo, de pronto alguien que no esté conforme con su vida. No encuentro, no encuentro la carta de los amantes... ¿Podría ¿Para, ser? ¿Para qué creas la carta de los amantes? Para que esté completo el tarot. Ah, ¿qué significa que todos los días vea el número 941? Que... A ah, Los Ángeles te hablan a través de, de, de, ¿De números. números. Sí. Ajá. Yo, digo, yo digo, porque es que nos lo mandó Daniel Max, yo digo que es el mismo radiotaxi que va a poner al, al, a la casa. Todos los días, pero ¿dónde lo ves? O sea, son señales. Este, es una manera también del universo, en lo que tú creas, es una manera de comunicarse contigo, busca el significado, Todo, todos los números tienen un significado. Dice Evelyn, ¿qué significa que te subes al mismo bus, la misma ruta del bus? <risa> Ay, no sean tan banales, en serio no le encuentro, Ox. Tú buscara, yo leo comentarios. Dice, ricas, solo creo que fue una carta como si hubiera encontrado otro papel a veces quiere una explicación, pero a veces no tiene razón. Brujita que se ven. Abrazos a Brujita que nos mandó ese mensajito. ¿Pero tan, qué dice? Tan, tan profundo. Solo Nada, fue una estaba, carta como si hubiera encontrado. Un... Estaba hablando con alguien más. Ah, ok. <ríe> ok. Me dice, las cartas me dirán cuándo tendré acción. Eso significa que no tienes acción. ¿Qué te Estás pasa? desesperado. Estás Ay, desesperado por tener acción. Alguien, gente, aquí sean bien honestos. Yo siempre soy bien honesto. Aquí a alguien le hace falta acción. O sea, literal, digan, sí, la verdad, este, estoy seco, estoy... Este, estoy sin seco. <risas> estoy seco, sí tengo mucha acción. O no, no, estoy completamente lleno, yo no sé dónde... Ah, una carta extraterrestre. Yo sí. no tengo dónde eh, deshacerme de toda la lleno que estoy. Necesito acción. ¿Quién no tiene acción? Sí, desde hace un año no tienes acción. El Barto, el Barto desde hace un año no tiene acción. No, no. Pero acción, acción solos no. Acción con otra persona. A mí a todos. O sea, estoy o sea, leyendo, estoy leyendo. Tengo como un año, dicen. Oye, soy no, estoy súper estoy confundida, porque mira, cuando me regalaron este tarot, venía, venía una carta repetida, uh -huh. que también yo lo tomé como una señal de que venía una carta repetida. Y aquí siguen estando esas dos cartas que tengo iguales, pero. Mm, la Aunque de los que, amantes. Ya háblanos la, la que sea, de todas maneras. ¿La de los amantes qué significaba? pues es algo relacionado con el amor pero o sea, no me siento a gusto leyéndotela si falta una pues imitamos lo del amor no, o sea, hay muchas que pueden hablar del amor, pero eso ah, es bueno. importante no pasa nada, entonces si sí eso... pasa, no, ¿cómo crees? no no, no, no puedo hacer así de primera, eh, tus videos de YouTube son mi adolescencia, buenos recuerdos gracias Rafael, un abrazo es tener acción, dice Giancarlo, tener acción es como rápido y furioso que, que tomes un vehículo a toda velocidad en una curva, vamos a contestar esta llamadita mientras Melissa encuentra la carta de los novios hola hola buenas noches ¿quién habla? Omar ¿qué pasó Omar? ¿de dónde nos hablas? de Tecate saludos hasta Tecate, Baja California mi hermano, ¿qué nos quieres contar? Eh, me pareció interesante tu, tus videos eh, Quisiera contarte algo que me pasó en Estados Unidos, en Michigan A ver, cuéntanos eh, Fíjate que yo trabajé aquí como pulidor eh, Todo ese tema no de cocinas integrales eh, Nos contratan meditagencias En eh, Michigan Tuve un encuentro con un hombre muy misterioso Que en los túneles de pues sí, de, de avenida o, o carretera antigua, en, en, una, en una zona de Michigan, eh, me encontró un hombre que pasó tal cual la pared, iba con un traje muy elegante y un portafolio, y yo iba en, el, en la camioneta eran como a las nueve y cuarto, te hablo que en esa hora esa carretera está muy abandonada, es, es muy raro que los habitantes pasen por ahí, y este hombre, eh, recuerdo que yo iba muy tranquilo en mi camioneta, eh, de repente veo a mitad de los, de los dos carriles Este hombre como camina Pero pues yo No pude frenar ni nada Pero pues no, no tampoco le iba a atropellar Y veo cómo atraviesa la pared Me quedé inmóvil cuando Cuando vi eso Pero sabía que no un fantasma, ¿me entiendes? ¿Atravesó la pared como tú? ¿Lo viste que iba caminando en algún lado? Sí, te, te comento Que el túnel son como unos Que será unos pues sí, como un minuto de recorrido en el coche, es inmenso, el, el túnel es un carretera muy antiguo en Michigan, eh, yo en ese tiempo rentaba con cinco personas, eh, cinco mexicanos, y te digo que en estas colonias o como condados, pues son como de tipo bosques o así, entonces, eh, ya nos habían contado en historia que en Michigan, en esos túneles están lo de, le llaman los hombres de negro o los hombres del portafolio, que en realidad son humanos, pues, pero que son como agentes secretos que están ahí, ¿cómo te lo puedo explicar? Como era 51 como en Toronto, Canadá, cosas así. Y se dice que ese túnel, eh, realmente, hay, hay un subterráneamente hay como ese tipo de, pues de, de agentes, o sea, entonces dices que era como uno, un hombre de negro, de estos que, que van a investigar los casos eh, ufológicos. Sí, eh, cuando yo lo vi, eh, lo vi como unos escasos 10 metros, eh, yo me sorprendí, dije, pues qué a lo mejor se le pegó el garro o algo, pero el hombre nunca, nunca paró, siguió su camino hacia la pared. Cuando veo que obviamente ya estaba en el otro carril, veo como el hombre eh, tenía un portafolio muy elegante, unos zapatos y un sombrero, como de esos hombres así. Sí. Veo que atraviesa la pared, es cuando ella no, más usted, y pues será, estaré yo drogado o algo, porque me ha tomado unas una cervezas, pero no, yo sabía que, que había visto eso. Ok, y atravesó una pared, ¿a ¿Qué, qué hora era cuando viste eso? 9 y 15 más o menos, no era tan tarde pero te hablo que es ahora en Michigan eh, anochece en ese horario que era de verano anochece como a las 5 y media o sea es muy muy temprano anochece, a las ya está oscuro ¿Y tú qué crees que haya sido? Yo siento que no era un fantasma era un, era un humano, tío, que tomó fuerza esta historia porque varios bueno, ahí ya después, ¿no? cuando convivíamos más con los vecinos, eh, nos decían que en ese túnel ahí hay, eh, ¿cómo te podría decir? Pues sí, como niveles subterráneos de agentes del gobierno militante, y dicen que sí existe eso. Eh, este hombre no se veía como un fantasma, era un señor como de unos 50, 60 años, podría decirte. Pero dicen que, eh, como hay en el bosque, hay como ese tipo de eh, oficinas, o como se podría decir, como campos de eh, militantes eh, secretos, pues ahí a veces la, las personas normales como nosotros, eh, podemos ver esto a, a los militares, pues que hacen ese tipo de, de experimentos. ¿no? Ok, bueno, entonces en esta ocasión viste a un, una persona, pero atravesó. ¿Qué atravesó qué era? ¿Una pared? ¿Pero la pared de qué era? Sí, del túnel. El túnel. Muy bien, mi hermano Omar, pues está interesante esta historia de un hombre... ¿Llevaba maletín o no llevaba nada en las manos? Sí, un portafolio, te digo que llevaba un portafolio. De eh, varias personas, de hecho está... Eh, es, es si tienes oportunidad de tener otra persona, ¿no? que sea de allá, o, o investigar en internet. Eh, ahí hay, está la historia de los hombres de negro. Se les dice así a estos agentes que, que son tan cual humanos, pero es pues, que tienen esta tecnología por parte de la milicia de Estados Unidos. Inclusive en el bosque decían que eh, los, los militares experimentan eh, con trajes invisibles, con ese tipo de arma de hard climática. Sí. Que hacen sus experimentos en plenos bosques, en plenos mundanos. Ok, entonces, como que es un agente secreto del gobierno con algún traje especial para atravesar paredes. Pues yo no vi ninguna puerta. A veces uno ve que a lo mejor puertas ahí, pero digo que ese, ese túnel vial, pues está hasta, hasta. lo construyeron y pues no, no pusieron mal. Yo nunca he visto una puerta, inclusive a veces, eh, una ocasión más temprano pasé con el, los trabajadores, pasamos y nos detuvimos ahí porque digo que en Costa bien pues está muy lento ahí, que si no pasan coches solo así, y, y nos orillamos, y vimos a ver si hay una puerta o algo, y no, pero creo que me rompé lo que le digo a, a, a mis compañeros de trabajo, que este hombre que vi como él me vio eh, eh, cómo pasó la, la pared cuando cuando él me vio, y o sea nos encontramos mirados como un segundo, dos segundos el hombre siguió su camino, no le importó ah, o sea que él sí se da se dio cuenta que tú lo viste sí Sí, sí se dio cuenta y le siguió como si nada, Te digo que atravesó, pues yo estaba con unas dos copas de más, pero ya después cuando empecé a escuchar las historias de, de que varias personas que pasaban a mitad de la noche, inclusive en las mañanas, eh, decían que a veces veían cómo salían de ahí hombres en, de ese túnel, como si fueran con puertas secretas, y decían que no eran fantasmas, que eran militares o, o agentes secretos. Muy bien, bueno, pues te agradecemos que nos hayas platicado esta historia. No, nunca nos habían este, hablado sobre un agente de ese estilo, pero te agradecemos, mi hermano, gracias. Muchas gracias, eh. un saludo, muy buenas noches. Hasta mañana, despierta mi hermano, gracias por la llamada. Listo, Melissa, ya encontraste el... Ya, hoy es el mismo de siempre. <risa> ¿Cómo sabes? Ya le conozco la voz. Ah, ¿ya le conoces la voz? Ya. Ya estás lista, dame un segundo mientras, entonces. Oigan, estoy bien nerviosa. Melissa, ¿qué selección va a ganar el mundial? Ay, bye, bye. Adiós. ¿Por qué no dices nada, Melie? Porque estoy cortando las cartas de Ox. Ya me salieron dos, de hecho. Estoy muy concentrada. Oxlack siempre se esfuerza para traernos contenido. La verdad, canales como este, apoyemos con un like. Que le para... Tranqui, Meli. Que le para Libra. Melisa, como la barajeada. Nunca he cobrado, pero... De tanto que me, que me cuestionan de esto, si sí quiero empezar a cobrar, no es cierto. ¿Cuál es la combinación de la caja fuerte? Bueno, adiós, Melisa. Adiós, Eduardo Talentino. Que le debería, ¿qué dicen? Le debería leer las cartas al que siempre llama. De hecho, ahorita le quería preguntar que de dónde saca tanta historia que debería escribir un libro. No manches, ¿a poco sí crees que sea el mismo que siempre habla? Claro que sí, es obvio. Tú también lo sabes. No lo sé, Rick. Yo soy más este, inocente. ¿Pueden... Ay, por favor. <risa> Pueden este, mentirme muy más fácilmente. Soy muy inocente yo. A ver, ¿ya me vas a decir las cartas o qué onda? Sí, las estoy cortando. Ahorita ya te salieron dos. Te voy a leer tres nada más. Ah, o sea, ya me estás escogiendo cartas. Pues no escogiendo, pero es otra forma que aprendí. O tú quieres seleccionarla. Sí, yo quiero seleccionarla, así que las pongas y que yo te diga tal y ya de sobre esa. Ah, bueno, ya sé qué voy a hacer. Las que, se, las que salgan ahorita, sí. con, mientras las esté cortando, van a ser las que vas a seleccionar. Órale, va, va. <risa> Excelente. Salieron salieron unas bastante decentes. A Luis le mando un saludo. Dice que estaba buscando mi canal y que apenas lo encontró. Qué gacho que el algoritmo no solo no me recomiende, sino que oculte mis cosas. Gracias, mi hermano. Aquí estamos desde todos los años. Ok, ya tengo tres. A ver. No esperaban van a ser cinco, para que tú escojas tres. Ok. ¿Han hecho? ¿Ya ya has hecho esto antes? No, no he hecho eso antes. ¿Nunca? No, soy muy inocente. <risa> ¿Eso que tiene que ver con la inocencia? <risa> Perdón, disculpe. A ver. Exacto, manden superchats con sus preguntas. Exacto, brujita, que se ve el exacto. Que apoyen la transmisión con los superchats. Gente, ¿dónde están? Gente de Facebook, apóyeme con las estrellitas allá en la transmisión de Facebook. Y en YouTube con los superchats, gente, en YouNow con sus likes. Gracias por esos 3,063 likes de 78, Carlos, 19. Gracias, Carlos, mi hermano. Gracias por apoyarme allá en YouNow, Beatriz G. También apoyándome en YouNow. Gracias, chicos. Apóyeme con sus compartidas, con los, con los superchats, con las estrellitas, con los likes, por favor. Gracias. ¿Ya está? Nope. Ay, no, a ver, pre, no me presiones, Oxlack. Estoy nerviosa, aparte. Dale, dale. Llamero, ya llamero. Ya o sea, ya ibas como media hora preparando el, el recuerdo, ¿eh? <risa> Pues es que no tenía mucho tiempo sin hacerlo y, aparte, me, me, me siento un poco intimidada aquí. <risa> de, a tanta gente <risa> leérselo a alguien que no cree nada en esto. Oye, es difícil. Pero para que llevas media hora <ríe> <ríe> acomodando las cartas. ¿eh? Estoy haciendo tiempo. Ya. Ok. Ay. <ríe> ¿Algún <ríe> día Ox le cantaron tiro a Carlos Trejo? No, ya está. Es mi cuate Carlos Trejo, mi hermano. ¿En serio quieres que te las lea aquí enfrente de toda esta gente? Sí, exacto, <ríe> sí. Johan Ocampo, como hace cinco semanas, me saluda, saludos, tus programas me gustan, un abrazo para Johan Ocampo. Johan, gracias, mi hermano, un saludote. Sí, enfrente de todos, queremos saber el chisme, lo que Oy, sea, okay. lo que sea, no importa. Ok, denme un momento para concentrarme. Está separando con el tarot, los tenía revueltos. Claro que no, mis cartas están en total orden. Ok, me voy a quitar de la pantalla dos segundos, pero estoy aquí. Ok, ok, ok. Melissa se fue por dos segundos de la pantalla y ahorita vamos a continuar. Mientras tanto, se va a seguir preparando para leernos las cartas. Eh, estaba jugando solitario, Melissa dice Batman. Maru, un abracito, Maru, ¿cómo estás? La... Tiene más de 100 años, Darío Radich, Exactamente. Ya voy por mi tercera reencarnación en este plano terrenal. Apóyame con Melisa, la quiero conquistar. Apóyame con Melisa, la quiero conquistar. Pues ni que fuera isla, o ni que fuera un pedazo de tierra. ¿Cómo que la quieres conquistar? También de perceptiva. Azumete, si fue a otra dimensión. Siempre si iba a conflicto. Siempre se iba a conflicto de los Estados Unidos, Ucrania y Rusia. A mí, yo te voy a contestar con mis cartas, mira. Yo tenía aquí unas cartas, ¿dónde están? Ah, yo te iba a contestar con mis propias cartas, pero no están. A ver, déjame ver si aquí están. Aquí están mis cartas. Yo te voy a contestar esa pregunta, mi Aniel Max, con mis propias cartas. Mira, vamos a barajear una vez. ¿Qué signo eres, brother? Soy Pisces. Ay, caray. Las barajeé al revés pues ya vamos a escoger una carta y vamos a ver. El conflicto de, de Ucrania, Estados Unidos, Ucrania y Rusia, ¿seguirá? ¿Siempre sí va a haber conflicto entre Estados Unidos, Ucrania Ah, Siempre sí va a conflicto Estados Unidos, Ucrania y Rusia. La respuesta es una eh, sota de, de copas, lo que significa que, que no, que no va a pasar nada entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia porque una mujer una mujer los va a invitar a, a echarse un alcohol y a dialogar. Van a dialogar echándose unos alcoholes y entonces ya no va a haber conflicto entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. ¿Quién será esa mujer que los invite al diálogo? No lo sabemos, pero seguramente cuando salga la noticia de que ya todo se resolvió, eh, estará ahí la imagen de una mujer que fue la que de alguna forma hizo el diálogo para que Estados Unidos, Ucrania y Rusia ya no entraran a la guerra. Ahí está. ¿Alguien más? Recuerden que sus preguntas por superchats. ¿eh? Melissa está invocando al diablo, dice aquí. La, droga. No manches. la presidenta de Alemania, dicen aquí. Javier Medina, la presidenta de Alemania, ¿crees? Eh. realiza <risas> fue al baño Oiga, okay, te voy a mandar un meme a, ¿A dónde? Al WhatsApp Claro que sí, mándame el meme ¿Alguien más quiere una pregunta con su superchat? Shanina Shanina, mándame un superchat acá en YouTube Y te leo las cartas Mientras llega melissa melissa está haciendo todo un conjuro con el demonio Está haciendo un pacto ¿Quién sabe de qué esté dialogando? Nunca había visto que que alguien que le leyera las cartas se tomara más de media hora para acomodar las cartas <risa> está buscando su carta de Oxodia. oye, okay, te pusiste celoso otra vez a leer mis comentarios muy amablemente está preparando lo que te va a decir Ox, ¿cuándo tendrás a la invitada? ¿qué crees que si sí habíamos invitado a Marijo? pero Marijo me dijo hoy que se había enfermado y que no iba a poder que a lo mejor la otra semana entonces yo le dije que lo dejamos para la otra semana, que para ver cómo se sentía. Y ya cuando se sienta bien, pues que me diga si, si está lista para venir y, y platicar con nosotros. Pero también está el cubo que me dijo que también yo le avisara y que el cubo podría transmitir. Ahorita está en España, pero puede hacer, este ¿quién sabe si pueda? Porque no es la misma hora. Entonces está raro. ¿Cuándo me haré mi próxima cirugía? Dice Evelyn Avilés. Vamos a ver cuándo se hará su próxima cirugía Evelyn Avilés, vamos a ver, me hará mi próxima cirugía Evelyn Avilés, vamos a ver, voy a leer la carta, vamos a ver cuándo se va a hacer su próxima cirugía, estoy revolviendo aquí las cartas, con, con, tres, con tres revolturas y escoger una carta así, al azar y ya, ahí está, que cuándo se va a realizar su próxima este, cirugía. Eh, aquí lo que me dice es que en realidad te va a salir carito la cirugía y va a, va a ser en dos años porque te va a salir carito. Entonces, en cuanto juntes ese dinero o cuando tengas las posibilidades de ese dinero, serán dos años, dos años. ¿Te vas a hacer una cirugía? No, no sé. Si sí, la cirugía, aquí está, aquí está el 2 de oros, dos, de, dos años y te va a salir carita. La cirugía va a ser de pecho, entonces te vas a aumentar el, el busto en dos años. Ahí está, con, te va a salir carito ese, ese chistecito, pero bueno, ahí lo tienes, si sí te vas a hacer cirugía y serán en dos años, te va a salir carito, pero ahí está, en dos años sí los vas a tener ya lo que tú querías, lo vas a tener. Gracias a Diego Ramírez, dice, no es mucho, mi hermano, pero es de corazón que sigan tus éxitos siempre al pendiente de tus videos y transmisiones. Gracias, mi hermano Diego Ramírez. Diego, gracias por tu apoyo. Diego Ramírez esta noche sí nos apoyó. Qué buena onda, mi hermano, gracias. Osla, ¿qué me prepara? me prepara mi futuro? ¿Qué me prepara mi futuro? Cinco dolarotes de Brujita que se ven y bueno, tenemos a Melisa antes de contestarle a Brujita Jezebel, tenemos a Melisa. Melisa, ¿ya estás lista? Ya, listo. Okay. ok. Solo quiero decir que he concentrado toda mi energía en esta lectura. Sí se sintió, así supimos. <risa> pensando en Oxlack, que es la persona de la que nos habló el, el oráculo en un principio. Ok, te voy a enseñar cinco cartas. Vas a escoger tres. Ok. Uh -huh. Todas las cartas fueron cortadas pensando en tu persona. Ok. Ok. Bueno. Ok. Ok, son cinco. Empezando por. Ok, el uno es este. Miento, es este. Uno. ¿La 1? Ajá, la 1. Ok. La 5 y la 2. La 5 y la 2. ¿Esta pues Sí, no, la otra. ¿Esta? esta. Sí. Híjole. Híjole. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no debería decir eso, ¿verdad? <risa> <risa> Híjole. <risa> ok. Es que fíjate, en, las, en la baraja que en las cartas que, este... Salieron para ti había dos arcanos mayores. Ajá, esos y no los quiste. Esos no los elegiste. ¿Qué son los arcanos mayores? Pues son como este las cartas, digamos que las figuras más poderosas del tarot. Ah, Siempre oh, traen. Okay. Ajá. O sea, cuando sale una lectura con puros arcanos mayores es como algo muy bueno, muy fuerte, muy intenso. Ah. Entonces, en tu primera carta, bueno, ¿de qué te interesa saber a ti? Este, del okay. trabajo. Ya que, ya que valieron los arcanos mayores, ya ni modo. <risa> ok, y nos salió, te salió el 8 de copas. Solo quiero que vean, solo quiero que vean esta imagen. Puta madre, me voy a seguir chisteando. <risa> ya la vieron, ya la vieron. Porque muchas, les voy a ir explicando un poquito, ¿ok? Muchas veces, o sea, no nada más les... De que el número, el signo con el que se relaciona, ni este, la figura que sea, sino con también la imagen que tiene. Y todos los tarots tienen imágenes distintas. Aquí vemos, por ejemplo, como... Digamos que es un pirata que se murió navegando, ¿no? Y quedan... Ya valió, man. Y quedan sus huesitos, ¿ya vieron? Ya vieron. Me voy a morir trabajando. O sea, esta carta habla también de que en este momento... Eh, digamos que nada te llena nada te llena los, pla los que puedes eh, considerar los placeres de la vida o así Ajá. o sea éxitos como que nada te termina de llenar ni de hacer feliz o sea logros eh, en el trabajo logros en eh, sí como en tu profesión en tu recorrido profesional y todo esto no hay algo con el que te sientas realmente satisfecho a pesar de que sean cosas como muy buenas o cosas sí. que ya habías soñado antes no, no, te, no te sientes del todo complacido no, que pues. también también se puede este, interpretar como algo positivo porque vendría siendo alguien que siempre quiere más no una persona que pues por lo mismo de que nada lo llena o complace está al 100% está en busca de más todo el tiempo pero okay. pues esta carta nos habla como de alguien muy comprometido justamente nada más en ese aspecto en el aspecto como profesional y laboral y que no ves más allá o sea, si no es un logro de estos, eh, nada más te puede hacer feliz. Ok, bueno, sí, eso, eso es real. Turbio. Real, pero ahí yo veo que voy a pistear mucho hasta volverme cadavérico. Ay, ¿qué? No, no, mira, pues es que también si lo vemos, o sea, él está haciendo lo que le gusta, ¿no? O sea, está bien. Dice, sí, marchó. Ah. O sea, si sí es una calavera y todo, pero está navegando y trae la ropa. Pues, o si sea, sí está muerto, jodido, <risa> se lo llevó a la chingada, pero va feliz. Se, <risa> se ve poderoso, es el pirata, pero aquí en este tarot, pues sí es como una calavera. La siguiente carta que te salió Ajá. es la Reina de Oros. Ok, la Reina de Oros, y aquí sí cambia un poquito la cosa. Sí, ven la carta. Pues, si se alcanza como, a distinguir. Como un pirata muriéndose en un árbol. No es un pirata. Es una mujer. Ajá. Que está como. Que se fusionó con la naturaleza. Ajá. Con su entorno. Es parte de su entorno y se siente feliz en él. O sea, okay. está plena. O sea, okay. ya está como ramificada y todo. ¿sabes? ¿Seguro? Yo la veo muy triste ahí, como decaída entre las ramas. No, mira, a ver. A ver, más cerca. Ay, No sé quién saber, pero se los juro que está feliz. ¿Seguro? Está feliz. O sea, en ese caminito en donde nada te llena, nada te satisface, porque a lo mejor no has encontrado eso que quieres tener, eso que quieres lograr, lo vas a lograr. O sea, ya vas a estar como que totalmente envuelto en tu trabajo, uh -huh. pero sí vas a encontrar eso que sí te llene, eso en donde te sientes feliz. Ah, okay, ya te sí sientes tiene... parte de eso. Sí o voy sea, a encontrarlo. Digamos que ya eres por completo tu trabajo, no eres independiente a tu profesión, e eres uno con ella. ¿Me explico? Oh, bueno, eso suena bien. Sí, me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Porque regularmente nosotros nos separamos de estas cosas, o sea, somos un indivi individuo independiente o a sea, que somos hijos, papás, hermanos, empleados, todo esto, uh -huh. pero hay quienes logran como eh, hacerse uno con eso. Y esta persona sí, sí se ve feliz, sí está bien, está en lo suyo, pues, es su hábitat, es ella. Ok, ok. Ok, bueno, ese es el reflejo. Y la tercera carta, Inga, <ríe> es que el orden de las cartas... O, otra muerte, <ríe> otra muerte, no te pases de lanza. Esta ya, pues como, este, la dejamos pendiente, porque a mí no, no me gusta... No, no, ahora me dice... <ríe> No te creas, no es nada malo, no es nada malo. O sea, si sales no, como, es algo otra muerte, pero no es nada malo. ¿Está feliz la muerte? No, es una muerte. Es el cuatro de oros. Es que las tres cartas que elegiste, todas van como centradas al trabajo, a lo laboral, al éxito profesional. Ajá. Y, pero esta sí se ve un poco más egoísta. Miren, quiero que la vean. Oh, es una mujer serpiente. Sí. Y ella también está feliz, o sea, pero ella nada más tiene un propósito, agarrar eso que está ahí, o sea, tiene su mirada fija en esa manzana. ¿Ya lo ven? No le interesa nada va, más. ¿Va a cometer un pecado? Pues no, no o sea, necesariamente, no necesariamente un pecado, pero está fijada en algo, en un objetivo nada más. Y esta carta también nos habla de que lo único que quiere a, a quien le salga esta carta, lo único que quieres. es, o sea, lo único que te interesa ahorita es este objetivo profesional, porque no nos habla de aspectos románticos, ni familiares, ni espirituales, sino todo está enfocado 100% a lo laboral, a cumplir como un objetivo. Y que voy a pecar en el camino. Pues no necesariamente, mira Oxlack, <risa> <risa> no necesariamente, ok, no tienes que pecar. O sea, simplemente nos está hablando de una persona demasiado enfocada, pero eso uh, tiene más aspectos negativos que positivos, porque te estás olvidando de lo que realmente importa, que es todo tu alrededor, no nada más esa cosa que quieres alcanzar, o eso por lo que quieres ir. Ok, o sea que estoy demasiado centrado en mi trabajo. Por así decirlo, sí, no sé. ¿Lo estás? Este, pues... Aquí esta lectura indica que sí. Y pues también te recomienda el 4 el de oros, que te fijes un poquito más en eso que también importa, en tu familia, en el amor, en tu parte espiritual, no todo es Melisa se fue, se, se cayó la transmisión de Melisa, ¿quién sabe qué le haya ocurrido? Va a pensar que yo dije en él y la, la eliminé, pero no, se fue. Se salió su transmisión, ¿qué le pasó? O yo, yo, o yo me salí, ¿no, verdad? No, Melisa se cayó. Melisa se cayó. Dice sacó a Melisa por decirle sus verdades a Loslan? dan. estaba revelando mucha información. <risa> estaba revelando mucha información. Melisa se asustó, se asustó y se salió. No puede ser, le explotó el modem. Ya le cerró el ritual el diablo espíritus chocarreros aunque se enojó y baneó a Melisa pobre Meli bueno lo que regresa Melisa yo les voy a leer las cartas Quién sabe qué les haya pasado a ver va, ¿dónde está el superchat chat eh, con su pregunta un superchat y, y su pregunta yo les voy a leer las cartas en lo que llega a Melisa porque se fue Melisa F por Melisa, Javier Medina, fue el chamuco. que no es malo leer las cartas de noche? Dice Eric Stack. ¿Es malo leer las cartas de noche? No, sí, fue al baño otra vez. otra va a leer las cartas, pero de Sam Pocket, las que le mandaba, dice MMG. porque le mandó algo que se fuera. Arregla en el internet. O sea, se cayó, se cayó muy feo la transmisión de Melisa, simplemente desapareció. Rafael, un saludo allá en TikTok, gracias. Eso es saludos a Nick Wall. También allá en, en TikTok, Margarida Costa. Melissa, te invocamos. Oxlack la que invita a John Misterio. Dice el cibernético, sí, porque puedes quedar ciego por forzar la vista, dice Superman. Se la llevó la bruja. Pues fue baneada por la bruja Martina. Yo creo que estaba revelando mucha información, Melissa. Eh, la comunidad de Wiccas la mandó tirar, le, le tiró la transmisión. Saludos Mía, ¿cómo estás, Mía? Esa foto mía es nueva. Por eso estaban peleando en el chat hace rato por esa foto o qué onda mía. Saca, el grito, le uh, creo que se manifestó el de abajo, se fue al cerro. Espíritus del más allá, vengan más acá. No sabemos qué le ha pa pasado a Melissa, pero se fue. Y se marchó. Los Illuminati le tiraron la transmisión. Eh, gracias a, Ro a Robert Correa que dice regálale un like a Oxlack por cada momento agradable que te hizo pasar qué padre Robert Correa qué bonitos comentarios ahí está Yanina ahí está Yanina que nos mandó 50 pesos argentinos a ver cuando vienes a Argentina a visitarme te espero con asado te prendes Oxlack soy Yanina te prendes Oxlack ¿cómo que me prendo te prendes Oxlack soy Yanina Ay, cabrón cómo que la visita en Argentina que me espera con asado y que me prenda. Soy Yanina. ¿Qué pasó, Yanina? ¿Qué pasó, Yanina? Con ese mensajito allá en YouTube. <risa> ¿Cuál demonio se la llevó el duende? Dice Eduardo Sánchez. ¿Qué hacemos, gente? Oye, la o sea, que ¿qué me depara este año? ¿Me podrías decir tus cartas? Dice Clever Falcón. Vamos a ver. En mis cartas, ¿qué te depara a Clever? ¿Qué? Para el futuro, pero algo en específico, Clever, algo en específico, porque en general, pues no sé si pueda leerlo en general. Mejor díganme algo en específico, Fernando. Saludos, la adivinación. Dice la adivinación, es mala, es del diablo. Dice, pues, yo creo que por andar de adivinadora, Melissa fue. Este fue castigada por el diablo. Creo que era algo malo. Lo, lo de las cartas, no más que Meli lo estaba disfrazando. Yo también creo que era algo malo, mi hermano Chemos. ¿Quién gana el mundial? Yanina ya se va sin penas. Dice Andrea que quién va, quién va a ganar el mundial. Vamos a barajar las cartas y voy a decir enseguida quién gana el mundial. Vamos a sacar esta carta. A ver, saca una carta, la que sea, Melissa, una carta, la que sea, y yo digo quién va a ganar el mundial con esa carta. Ok. ¿La que sea? Uh -huh. ¿Del tarot o del oráculo? Del tarot, la que sea. Okay. Yo voy a decir quién va a ganar el mundial. Ya. Vamos a ver. Es el. Uy. Uy, es un dragón de siete cabezas. Sí. Ok, un dragón de siete cabezas, Alemania, Alemania va a ser el campeón del mundo, gente, yo pensé que iba a ser otro más, pero Alemania será el campeón del mundo, ahí está, acuérdense de mí, está ya escrito Alemania, el nuevo campeón del mundo, pueden ya decirlo, anótenlo y apuesten porque Alemania es el nuevo campeón del mundo, dice gente que China, China creo que ni va al mundial. Melisa, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? No sé, de repente, de repente se, se salió de aquí. O sea, te saliste, se apagó tu computadora, algo así, no, nada. Sí, o sea, de repente, yo seguía hablando, yo seguía hablando, y de repente vi que en la pantalla estaba negra. Y yo, ¿what? O sea, que nadie me está escuchando, y ya. ¿Qué fue lo último que dije aquí? Ah, estabas diciendo uy no sé pero aquí todos se espantaron que según los anunnaki te habían cortado la transmisión porque estabas revelando mucha información que, la, que las Wiccas te habían este, puesto el dedo es que sí como no todavía no es hora todavía no están escuchando a ellas estamos bien estamos seguros eh, este pero la gente se campeó muy bien el dragón blanco de ojos azules. El dragón blanco de ojos azules. ¿De qué hablan? Axel Herrera, ¿de qué hablas? Creo que se va a pecar en el camino. Ah, pues Habla ya... De, de los de... Ay, es de estas cosas de Exodia y todo eso, ¿no? ¿Qué es Exodia? Hay también un dragón negro de ojos azules. Está el dragón blanco de ojos azules y el dragón negro de ojos azules. A ver, espérenme un segundo. No encuentro mi caja. Ana, Ana, ella dice que quiere que veamos su... Su mensaje, ok. Oh, oh, me escucha. Me dice: Estás bien, Friki. Ey, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué, Friki? Qué grosería. Me ofende. ¿Sí? Ah, es que está como trabado este mi stream ya. ¿No me No, No. Ok, no no puedo ver el chat y no te puedo ver a ti porque se está trabando algo aquí que quería compartir en la pantalla de WhatsApp. Voy Ajá. a esperar que se, que se componga, pero mientras te escucho. Ok, este, pues no sé qué estaba diciendo. Me gustaría hacer una lectura en, en todos los aspectos. de. Yo te iba, yo te iba a preguntar, que si eh, eh, hubieras cogido a los dos arcanos, ¿qué hubiera cambiado en esta idea de que con los lentes podía ver otra realidad? ¿Qué me hubieras dicho si hubieran salido los otros dos arcanos? Déjame lo saco, a ver si los tengo a la mano. Porque no recuerdo cuál era. Creo que era el carruaje. Habla de un cambio muy drástico en tu vida. O sea, así de que casi casi 360 y es cuando hay veces que las personas están como en, un, en una parte muy oscura de su vida. Y cuando le, le sale esa carta es como que va a haber un cambio 360. Así como estaban mal, van a estar bien o viceversa, ¿verdad? Pero por lo general son cambios positivos o un cambio muy radical. Algo que va a impactar muy fuerte en tu vida. Y la otra, ay, la otra no me acuerdo cuál era. Déjala, busco. Pero una, una era eso. O sea, no sé si un cambio me, me gustaría en este momento. Tengo miedo a los cambios. Pues no, no te salió esa. O sea, pero a otro Oxlack le... Le hubiera salido. Ajá. ¿A ti te gustan los cambios? Sí. Mucho. ¿Te aburres rápido? Pues no, pero sabes que yo lo veo como... Como eh, mi vida, como... ...que se divide en varios capítulos y todos son como muy diferentes unos a otros. O sea, y, y sí, son como giros muy inesperados y drásticos, de que de repente puedes estar en un lugar... ...y mañana en otro país, haciendo otra cosa totalmente distinta. Mira, Melissa, dice Arles que 360 grados quedaría donde mismo, pues el ángulo completo es el del círculo completo que sería de 180 grados bueno, 290 entonces no, pues me refiero a que en ese giro pasan demasiadas cosas claramente puedes estar en el mismo punto, pero no de la misma manera o sea, es algo totalmente radical, todo un giro Ox va a ser papá dice Manuel Benítez Me escuchas, tío, ¿verdad? Sí. Ya. Pero, me, ¿me trabé yo entonces o qué pasó? ¿Qué está pasando? No, yo me, yo me fui de la transmisión. ¿Te fuiste? Sí, me caí. ¿Te fuiste tú? Sí, me caí. ¿Me fui yo también, no? Porque yo me quedé callada. Yo dije, ah, pues no estoy, entonces. No. O sea. Yo me caí. <risa> Ay, qué raro. Claro. Oye, me no encuentro a tu otro arcano, pero era una mujer. O sea, no, Vamos a ver tú... mientras la foto de Anaela y dice, Oxlack fuera de relajo, lee las cartas, quiero saber mi futuro, te dé un trabajo pronto, novio, casa, carro y hasta hijos, y hasta un perro de jalón y te mando un bebé para que amene la transmisión. ¿A poco Anaela no tiene, no tiene novio? No, no está casada, no tiene hijos, no tiene carro, no tiene perros. ¿Qué pasó Anaela? ¿Cuántos años tienes? Chicos del chat, les voy a leer las cartas. Señor Oslak, algún día nos casaremos con Melissa y las cartas me contestaron. <risa> ja, ja, ja, ja, qué jugada, esa. Pues. Mira, qué buen meme, ¿ya viste? Sí, está buenísimo. Oye, qué buen meme, ¿eh? Ja, ja, ja, ja. ¿Quién lo hizo? ¿La reina memera? Obviamente, ¿Cómo? ¿verdad? ¡Uh! Pues, miren, yo cada que hago esto, la gente se queda impactada, impactada. Cada que haces, ¿qué? Que leo el tarot. Ah, yo pensé que cada que ordenabas el tarot, porque pues sí, 40 minutos de <ríe> ordenar el tarot. Oye, pues... es que, ay, no, es que pues por lo general no lo hago, tengo muy poco espacio aquí, quería acomodar todo bien, o sea, tengo el micrófono, la computadora, luego, luego. Y me sentía como incómoda. Pues ya estamos, ya está. La transmisión nos permite democracia siniestra. Pues ahí está el jajajaja ja, ja, ja, de que si el señor algún día nos casaremos con Melissa, jajajajaja. ¿Melissa no se quiere casar o sí, Melisa? Sí. Ah, entonces sí tienen oportunidad, gente. Sí quiero. ¿Sí? ¿Te quieres casar de blanco y así? Sí. ¿Y tener una fiesta así súper elegantiosa? Sí, quiero cortar mi pastel con una espada no oh, sí. <risa> Ya sabes, estos pasteles que son tan grandes que tienes que cortarlos con espada, eso quiero hacer. Sí. Uh -huh. Oh, quiere cortar su pastel con espada. Ya saben, gente, pues tiene que ahorrarle mucho, ¿eh? Sí Porque y la, no. La boda va a salir carita. Ay, Olé. no, pero pues quién sabe. ¿Y preferirías una boda así en tu tierra con la gente que conoces y eso? ¿O en la playa, en el mar, como se acostumbra ahora? Este, en la playa no me encanta porque siento que el clima siempre es incómodo, ¿no? Estar vestido elegante con el sol y ahí oh, como sí. sudado. Imagínate. Yo he ido, he ido a bodas en playas y no me encanta. O sea, todo muy, se ve todo muy bonito, pero estás ahí tú de que oh, muriéndote de calor. Dice, yo le haría cortar nuestro pastel con una hacha cuando nos casemos. Ay, no, no quiero eso. Eso se me hace súper feo. No, no acepto. Sí, en la playa luego se mete la arena. Sí, como que siento que ese tipo de lugares no son un buen lugar. O sea, se ven bien bonitos los que son como en bosques, en playas, en, este, al aire libre. Pero está incómodo, siento. Oye, y eh, Ah, mira. Ya nos mandaron, Bertín Arias, 5 dólares para la fiesta. Ya está, mira, cinco dólares para la fiesta. ¡Uh! Eso, yo creo que si hacen eso, podríamos tener una, una fiestecita en la playa, aunque sea, ¿no? La iniciación de la secta, yo digo. Ándale, Evelyn, a ver si en la playa no puedes usar tacones. Aparte, sí, es horrible, Evelyn, sí. Sí, es feo. Con una motosierra para el pastel. ¡Uh! Ahí tenemos que para el pastel. Ya tenemos, ¿eh? Para el pastel. ¡Uh! Bertín, Bertín Arias, gracias. Dice, Melissa quiere un zapacuto. ¿Qué es eso un zapacuto? No, san, no, no tengo idea de qué sea eso. No Ilústrenos, sea. por favor, porque aquí luego satanizan a uno. Si uno no sabe algo, ya lo satanizan. Ya. Yo estoy traumada oye, con eso. Oye, Melissa, ¿y te casarías tú por, este, qué sería boda religiosa, o sea, con este, con, la, con esa religión católica? <risa> pues, pues sí, ¿no? Sí, ¿tú eres católica? Sí. Ah, ok. ¿Y el robot con el que te cases? Sí. Mira, este, este era el otro arcano que te había salido. Ah, ok. La templanza y este fue el primero que te salió cuando yo estaba, cuando me dijiste que, que te leyera las cartas mm. que primero saqué el oráculo empecé a cortar y la primera que se cayó fue esta. ¿Y qué significaría esa? Está regida por Sagitario un signo de naturaleza libre y de fuego. ¿Qué significaría eso? Esto Tiene puras cosas positivas, sería como que ya estás en un momento de paz en tu vida, o sea que ya estás satisfecho con todo lo que tienes, con lo que eres, como que de esas veces que dices si me muriera ahorita estaría ok, o sea de que tengo todo cubierto o sea me siento tranquilo con todo porque hay veces que aunque uno se aunque tengas todo no te sientes tranquilo con eso y mira puedes ver este la carta es una mona que está como ya en el cielo sí. o sea de que está hay todos los elementos como que hay agua está en las nubes está el cielo es de noche pero ella está en total calma con todo a su alrededor o sea, digamos que en cualquier momento en tu vida estás tranquilo, si es un momento de tormenta o de tranquilidad o romántico, lo que sea, lo que sea, lo que sea, con todo estás tranquilo, ya estás bien contigo mismo. No, pues no, obviamente esa no me iba a salir porque estaría a gusto <risa> conmigo mismo. Pero si te salió en un principio, quiere decir que estás como casi, casi coqueteando con ese momento. No, siento que no, yo sí siento que me hace falta mucho por, por conocer, por aprender, por hacer pues, o sea, ese es tu sentir a veces. O sea, a veces uno se desenfoca o desconecta con lo que ya tienes, con lo que ya eres, precisamente por estar preocupado por el futuro o por estar triste por tu pasado o todo esto y dejas de prestarle atención al presente. Oh, O sea que sí, o sea, a lo mejor estoy nada más ansioso de siempre el futuro. Y no voy a disfrutar el presente por estar siempre ansioso, ¿no? Como que muy concentrado en lo que sigue, en qué hay que hacer, qué, qué es lo que sigue, qué viene. O, okay. o sea, como pensando siempre, este, y eso está bien, o sea, no tiene nada de malo. Creo que te salió una buena, o sea, tu selección de cartas estuvo, fue muy buena. Pero debo disfrutar también más el, el presente, ¿no? Porque siempre estoy pensando en el futuro. Más en el presente y sí, des tener tus momentos de desconectarte de esto un poco, o sea, disfrutarte a ti mismo, a tu pareja, a tu familia, o sea, un día que digas, no, ni siquiera voy a agarrar el celular, así. Bueno, hoy pasó un día así porque la verdad estuve acostado en mi camita con mis cobijas todo el día. <risa> Oye, dice Evelyn Avilés, Meli, te mando un abrazo amistoso, me caes bien. Oye, oh, Evelyn, tú también me caes bien. Abrazo amistoso. Bueno, sería genial casarse con un en una cueva. ¿Cómo ves? Aquí <ríe> Ay, va a decir no. que puede casarse en una cueva, por si quieres. Ay, aquí ir en una cueva, no, como que no, no. Están muy oscuras las cuevas. ¿En un, eh, ¿Has ido a las grutas de Cacahuamilpa? No. ¿Deberían? He ido a las de García. Ah, ha sido a las grutas de García. Pues en sí. una sí. cueva así, por ejemplo. Bueno, esas están muy bonitas, pero sí estaría raro, la verdad. ¿Sí? Muy sí, bien. ¿no? ¿Quién va a ser el novio? Pues que un robot. ¿No has escuchado todas las transmisiones que Melissa quiere con un robot? ¿Verdad? Aparte ya se reveló que para eso faltan muchos años. ¡Muchos años! Pero bueno... Ya son dos horas de transmisión, Melissa, pues se nos ha ido muy rápido el tiempo. Eh, 40 minutos de ordenar, de ordenar cartas, por ejemplo. <risa> Uy, bueno. Es Pero, que quería dar una buena lectura. Pues estuvo bien, estuvo bien la lectura. Este, pues es momento de que nos vayamos. Hay mucha gente. ojalá soñé con Gibby, ¿será normal? Dice Jerry. Ay. Oye, yo ya voy a empezar a hacer mis videos de contando mis sueños con Gibby, ya lo decidí Podrías hacer TikToks contando tus sueños O sea, pero los videos exitosos son los sueños con Gibby Ah, sí, exactamente, con Gibby, ¿verdad? Con Gibby y con Ariana Grande Exacto, ¿te gusta? La música de Ariana Grande sí, sí. Gibby no tengo el placer de conocerla Dice, Oxlack, no me leíste mi carta. Ah, que le leas una carta a Anaela. No, tú. Yo también quiero que Oxlack me lea una carta. Pero que me digan algo en específico. O sea, pregúntame algo en específico. No, no sobre qué me va a pasar en el futuro. No, algo sobre específicamente el futuro. Y nos vamos. A ver, Anaela, te espero que me preguntes algo en específico. <risa> Givi, el de Ay, Carly. Oye, Eduardo, yo cuando estaba buscando a Gibi. Este también me salió puras imágenes del de iCarly. ¿Hay un de iCarly? Sí, una que se quitaba la camisa y era un huerquillo así gordillo, que siempre se quitaba la camisa. ¿Un huerquillo gordillo? Sí. Y a eso le llamaba. no sé si se llamaba Gibby, pero sí le llamaban. Y cuando buscas Gibby, es la única cosa que te sale. esperando ah, que Anaela Me pregunte sobre específicamente sobre qué. Yo quiero saber, este, qué me depara mi futuro, um, ¿cómo se puede decir? Eh, en el ámbito de, ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Laboral. Sí, pero no, hay otra palabra con la que la... Lo... Pues sí, pero no. Bueno, lo que encuentras la palabra correcta, <ríe> vamos a leerlo de Anaela. Que dice, si ¿mi trabajo o micronegocio que estoy planeando tendrá éxito? Vamos a ver. Híjole, qué feo que la gente pregunte ese tipo de cosas. Pero bueno. <risa> Vamos a ver. Mira, te voy a hacer fácil aquí. Si es, si es de bastos, no te va a ir bien. Si, Ay, es, ¿qué? si es de espadas, te va a ir peor. Si es de oros, te va a ir muy bien. Y si es de copas... Te va a ir este regular. Así que así tan fácil te lo voy a poner. Vamos a sacar una carta de la que sea. Por aquí, esta. Sentí que esta es la buena. Y pues, vamos a ver. Mira, te va a ir muy bien. Es un 3 de oros. Así que viene ¿eh? el emprendimiento. Dice que sí te va a funcionar. Ya ves, yo no yo no quise andarte andarme por las ramas y decirte cosas malas. Si iba a salir bastos o espadas, si iba a salir mal. Si iba a salir oro, si iba a ser lo mejor. Y si iba a salir copas, si iba a ser más o menos. Pero mira, te salió el 3 de oros. Después del 1 de oros, el 3 de oros es el más poderoso. <risa> <risa> y luego el rey de oros. Así que te va a ir bien, ¿eh? Bien, bien por ese emprendimiento, Anaela. Impactada quedó, impactada. Impactada. Ay, impacto total, muy bien. Yo ya, no quiero. No, ¿Ya mí, no quiero. Sí, a mí ya me dio miedo. Dije, no. no, no, está, no. está muy reducido. Este, sí, o sea, o te va muy mal o te va muy bien. Dije, no, no. ¿Tú paso. no quieres este, jugarle al, al futuro? Sí, no. Sí. Aceptaré solamente las cosas buenas que. Mira, dice Eduardo Ozlak, si invierto en criptomonedas, me volveré millonario. Vamos a ver. Si sale, no, está bajando ya, no inviertas en si eso. Si sale bastos, no. Si sale espadas, te va a ir mucho peor. Si sale copas, tampoco te va a ir bien. Y si sale oros, sí te va a ir bien. Entonces, vamos a ver. Son tres posibilidades de que no te vaya bien y una sola de que no te vaya bien. Voy a escoger una. Y te salió copas, que significa que no, que... Nada más vas a invertirle a lo güey que mejor te lo chupes en unas caguamas <risa> Ay, <no. risa> porque vas a terminar perdiendo si inviertes en criptomonedas. Ahí está, mejor chúpatelo. O sea, ahora tienes el dinero, chúpatelo en caguamas. Tienes que acabar esta lectura, o sea, que tu última lectura sea una lectura positiva para irnos con una buena sensación. Le tienes que leer a alguien más hasta tú que salga dime, algo bueno. Tú dime algo que quieras saber. No, yo no quiero... <risa> ya no quiero. Ya <risa> no juego a eso. No, pero la gente tiene... A ver, ok. A Anaela le va a ir muy bien. Alguien que más... Alguien, un último que quiera que le lea su carta. María Orden. Yo vengo del futuro, soy un ciberhombre. ¿Te gustaría un ciberhombre como novio, Melisa? No, eso suena súper raro. No, un cibernovio. No, no un cibernovio. Es una... Es como... Ah, un hombre como comparte ese robot. Mira, mira, stop. Aquí dice, este, una persona tiene una pregunta. Esa, responde a ella. ¡Ah! Ahí está. ¿Me seguirá yendo bien junto a mi enamorado los siguientes meses? Ok, mira, si sale bastos, significa que no porque te va a golpear. <risa> okay. si, te, si te sale copa, significa oh que God. no porque va a ser, va este, a tomar o toma y, y esto se le va a complicar tomando. Si sale oros, eh, significa que, eh, que sí te va a ir bien. Y si, y si te sale espadas, significa que vas a llorar mucho con ese hombre. Así que vamos a ver, vamos a coger. Que Melissa diga, ¿a, a, qué, a cuántas cartas quieres que saque su carta? Eh, a la, la quinta carta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Híjole, mira, te salió el rey de bastos, te va a dar en toda tu... <risa> no, y el basto se ve bien grandote, la verdad. En madriza, te van a acomodar, Gil. <risa> no. O sea, si, si te casas con ese hombre, te va a dar, pero mira, mira, con qué garrote. No, hombre, no, no <risa> estoy hablando de otro tipo de garrote, sino que te va a porrear, te va a pegar con ese. Sepárate ya, yo digo. Sí, yo digo que no, no te va a ir bien. Mira, te salió el rey, te salió el golpeador, ni siquiera una carta ahí de que te va a golpear querido. No, te salió el mero golpeador. Pues ahí está. Ok, aquí Azucena. Debe salir, debe salir uno bueno, aunque sea. Mi ex de siete años me engaña. Yo quiero saber... Ay, me engañó. Ok, me engañó. Yo quiero saber si podré conocer a alguien bueno. A ver, vamos a ver a, a Azucena. Si le sale bastos significa que le va a salir un hombre valiente que la va a, a cuidar si le sale espadas significa que es otra persona que la va a hacer sufrir mucho si le sale copas significa que va a ser alguien que solamente te va a tener como como de amigovia, es decir que no va a estar interesado en ti completamente que nada más te va a estar dando largas que nada más te va a utilizar y si sale oros, significa que sí vas a encontrar a alguien que te va a hacer feliz. O sea, la, la única opción buena es el oro. No, el bastos. ¿Bastos qué significaba? Que le va a hacer un hombre que la va a cuidar, que la va a proteger. Ah, ok, ok. Muy sí. bien. El de oros, el de oros que es que le va a ir muy bien, porque el de oros trae varo, trae dinero. <ríe> ok, lo imaginé, no sé por qué. El de oros pero... trae dinero y sí. A ver, a la, a la tercera carta, pues. ¿A la tercera carta? Sí. Una, dos y tres. ¡Oh! ¡Oh, ¡Oh my god. Mira, salió un príncipe, un príncipe de, de, de oros, casi, casi, caballo de oro le salió a nuestra amiga. ¡Oh, sí, le va a ir bien hasta con dinero, eh! No importa el que te engañó, mira, le va a ir bien al que sigue. Y viene, un... galante, y, y viene súper galante, súper caballero. Y viene en un caballo y toda la cosa, ¿eh? <ríe> y con una totota de oro. ¡Hombre! No, Azucena, ya ya la hiciste. Ay, pues bueno, ya. Ya ahora estuvo, sí, ¿verdad? <risa> Ahora sí nos podemos ir con eso. Israel Ventura, le mandamos un abrazo por 20 pesos, te dice, ¿cómo me va en el futuro? Mira. Pues, pues esperemos que bien, porque si no, bien. no vamos a tener... Ay, <ríe> ni las no. ni las seleccionaste. Ni las saqué a la sal, fue un dos de oros. Fue un mm. dos de oros, mira, te va a ir bien, mi hermano. Como hasta ahora te ha ido, te va a ir bien, porque no es ni el 1 ni el tres Es decir, te va a ir hasta como al momento te va a ir. Es decir, estable. Igual, o sea, vas igual. a estar igual en igual. ese aspecto. Okay. económicamente es igual. <ríe> el de Melissa... Oye, qué padre. Ay, no, el mío, ¿qué? No, no, no, no. Yo no quiero. Dice Azucena, ni me la creo. <risa> Azucena, prepárate para lo bueno. Si hasta ahorita no lo habías conocido. Dice, su novio de siete años con quien la engañó, con Dora la exploradora. <risa> Ay, no. Dios mío. Muy bien, pues ahí están, después les leemos más cartas, ya Melisa, que ya tenga ordenadas sus cartas, será más rápido, y ya después hacemos el jueguito con la baraja española, porque también se lee con la baraja española, ¿verdad? Sí, hay quienes lo hacen con eso. Uh -huh. Muy bien, pues gente, gracias por acompañarme allá en YouNow, en TikTok, me gustaría que me checaras si tendré en este año a mi familia, un saludo no tenga novia, soy piscis. Ah, <risa> cabrón. Me gustaría que me checaras si tendré en este año a mi familia en salud. No alguna novia, soy Piscis, no entendí, pero la lectura de cartas más específica será con Melissa y lo tendremos en otra transmisión, ¿no, Melissa? Pues si quieren mándenme mándenme mensaje y si yo me siento este con la energía para hacerlo con mucho gusto les hago su lectura individual. Ahí está, mira, les voy a enseñar eh, cómo van a buscar a Melissa en Instagram la van a buscar así en Instagram o en Facebook o en YouTube Melisa W -E Y H Melisa ahí está Meli doble, s A E Y H Melisa ahí está Búsquenla en Instagram en YouTube en Facebook en TikTok y le mandan un mensajito y si tiene ganas si tiene tiempo les va a hacer la lectura no Sí, de verdad, sí, o sea, no es no es, no crean que los ignoro ni nada simplemente tengo mucho trabajo a veces, pero eh, en el tiempo que tenga lo hago en serio, con mucho gusto pues Ahí está, sigan a Melissa. Y pues gente de Yurau, excelente transmisión como siempre, hasta la próxima transmisión mi hermano, mañana nos vemos, mañana es viernes ya saben que pues como uno pues es solitario no tiene amigos, aquí va a estar no sale a fiestas <risa> ni nada. Melissa, ¿tú estarás o tendrás alguna fiesta, alguna reunión? ¿Saldrás con un robot? No, master? mañana sí puedo. Ah, bueno. Sí. Imagínense que, que tener a una chica como Melissa que no sale a fiestas, que, que no tiene amiguitos, que solamente es su trabajo. No, Melissa. La neta, soy un partidazo, pero bueno. <risa> no. Pero bueno, ya ya salió en mi lectura de mano. <risa> Gente, pues ahí está. Nos vemos hasta mañanita. Nos vemos igual 9.30, 10 de la noche. Descansen.